Solamos, a Sol, Sol, reunirnos y compartir nuestros relatos punto de reunirnos y noches, nuestros relatos oscuros. buenas noches, buenas noches ¿cómo están? Buenas noches a todos, Andy Chávez, buenas noches, Ghost, Carla calavís buenas noches, saludos a toda la gente que se está uniendo a la transmisión, estamos un minuto antes de que sean las 11 de la noche. Vamos a iniciar esta transmisión. ¿Qué pasó aquí? ¿No vimos algo? Ahí, está. Ahí nos vemos mejor. Pues aquí, Andrea, buenas noches, ¿cómo estás, Andrea? Hola a todos, ¿cómo están? Bonito saludarlos hoy otra vez. Juan Torres, ¿cómo estás? Ana Emilia Romo, Susi Zacata, buenas noches, saludos a todos. El día de hoy, pues, eh, teníamos que hacer un tema, pero ustedes hicieron una votación en el grupo, hay un grupo de WhatsApp, en donde hacen, bueno, donde comentan, donde platican, donde interactúan, y habían dicho que querían hablar sobre historias paranormales o aterradoras de Navidad, todavía no es Navidad, estamos a 14 de diciembre, pero bueno, ese fue el que ganó, el, el tema que ganó, y bueno, yo, yo les yo dije que, pues, de dónde íbamos a sacar historias paranormales de terror en Navidad, y pues según ustedes nos iban a llamar y nos iban a platicar esas historias paranormales. Eso es lo que yo quedé con la administradora de ese grupo, así que a ver quiénes están en ese grupo, que, que le digan yo, quién están en ese, ¿quién está en ese grupo de WhatsApp donde hicieron la votación, díganme, pongan yo, yo, si es que... Por ahí alguien dijo que quería la playera. Ah, ok, ok. Vamos mientras a la playera. Bueno, de una vez aquí les mostramos la playera. Vamos a enseñárselas. Ya tenemos playeras. Ahí tenemos, tenemos, eh, no, no tenemos tantas. De hecho, tenemos eh, el número limitado de playeras. Y esa es de qué tamaño es? Tenemos grandes, es medianas, grande, grande. grandes, medianas y como dos extra grandes, nada más. Ya es lo que tenemos, no, no las había sacado, se las mostramos aquí, para que si alguien quiere las playeras, las gorritas, es, y las gorras, también las gorra, se los agradeceríamos muchísimo, eh, manden un mensaje en el whatsapp, en el whatsapp del programa, de yo quiero la playera, así pónganle, y nos comunicamos con ustedes para mandárselas, eh, la, están súper económicas, las playeras están en 250 pesos, y las gorras en $150, ¿ven? Está súper, súper económico, y bueno, espero les gusten las playeras, ya muchos ya tienen sus playeras, se vendieron casi todas, ya nos quedan poquitas, y bueno, estamos esperando a sacar estas para mandar a hacer otras más, y podérselas eh, mandar para que estemos todos uniformados de la legión Oxlack. Eh, y también, pues sería muy bueno, muy buen regalo para Navidad, precisamente para Día de Reyes. Así que si conocen a, a alguien, su novio, su novia, su familiar, su hijo, su hija, su tío, etcétera, que le guste el programa, pues puede mandarnos un mensajito al WhatsApp y eh, les podemos mandar las playeras o la gorra para que lo tengan como regalo de Navidad. Sería buen regalo de Navidad, ¿eh? Sería buen regalo de Navidad. Susi, Susi dijo que quería una Susi, ah bueno mándanos un, un whatsapp, aquí va a aparecer el número en pantalla, este es el, el número, el whatsapp más 52 722 78 57 833 para que nos manden un whatsapp, eh, Liliana por ejemplo, Liliana ya tiene varias playeras, no Liliana, tú ya tienes varias playeras, te mando un abrazote Liliana que nos ve desde Facebook, que ya tiene varias playeras ella Oh, está Gabriel, le mandamos un saludo, dice, hola, buenas noches, un saludo a todos, la legión, estén bien, cuídense mucho, y a historias a llamar a los superchats, por favor, gracias, y apóyennos con los superchats, y cuéntenos historias, voy a abrir el cosito, para que puedan llamarnos por WhatsApp, y contarnos historias de Navidad, eso es lo que ustedes votaron, que era el tema que más les llamaba la atención, ahí me mandaron una foto, de que estaba de criptozoología estaba sobre a ver aquí, aquí voy a ver la, la lista que hicieron ustedes en ese grupo pusieron lugares misteriosos en el mundo ese tuvo algunos votos amuletos parte 2 no tuvo votos invasión alienígena no tuvo votos animales críptidos no tuvo votos cosas terroríficas ocurridas en navidad tuvo más votos cosas terroríficas ocurridas en navidad muertes provocadas por dulces yo no sé quién puso eso de muertes provocadas por dulces y tiene votos tipos de apocalipsis nuclear ecológico biológico desastre cósmico cristiano zombie también tiene votos, pero bueno, el que ganó fue cosas terroríficas ocurridas en Navidad, ese es el tema, y bueno, yo, yo le dije a la administradora de ese grupo, le dije, ah, pero pues ya me mandaste la lista ya en, ya en la noche, ya que vamos a iniciar la transmisión, ya no nos diste tiempo de, de investigar si sí. hay historias de terror paranormales de Navidad, y me dijo, no, no, no, que ellos llaman y que cuentan sus historias, pues bueno, entonces los esperamos para que esta noche nos llamen. Y si no si no tienen ninguna historia paranormal de terror que sea en Navidad, pues invéntenselas, ¿ok? ¿Les parece que si se inventan sus historias paranormales o de terror que hayan ocurrido en Navidad? Sería buenísimo también. Así que ahí está el número y esperemos sus, eh, sus llamadas. ¿Tú, ¿Tú tienes alguna historia? Pues tendría que acordarme porque sí, no, no no tenía ni idea que, que querían eso. Sí, no, apenas, apenas también me llegó el mensaje. Entonces yo dije, no, pues mañana mejor hacemos este tema para que tú, tengamos tiempo de, de buscar información. Y pues, no, dijeron, no, no, ya, ya hoy nosotros llamamos. Entonces llamen y cuenten su historia paranormal o ter terror de Navidad. Como Gabriel, Gabriel va a llamar y va a contarnos ah, sí. una historia paranormal y de terror de Navidad. Y todos los demás empiezan a marcar después. ¿Qué les parece? Siempre llama. Así, mm. siempre este Gabriel tiene que tomar la iniciativa para que todos los demás apoyen con sus historias. Dice Imura Batusai. Batusai. Se dice que en diciembre es el mes de la depresión y los suicidios se disparan en este mes por alguna razón. Hay muchos Grinch. Hay muchos Grinch. Oye, sí tienes razón, Imura Batusai. ¿eso también pasa allá en Colombia? Sí, sí. ¿De que es la fecha con más depresión? Sí, sí, sí, hay mucha gente viviendo sola, entonces yo creo que por eso eh, allá hay muchos suicidios, eh, muchas cosas así raras, porque sí, sí vive mucha gente sola, entonces cuando llegan esas temporadas, sí. entonces mmm, suele darles mucha depresión. Eh, esta cuestión de la soledad, recibir el año nuevo solos, eh, algunos pues eh, fallecen sus padres y quedan solos, todo eso, entonces genera mucha ansiedad, eh, depresión y por eso. Eh, ¿tú, tú, por ejemplo, sí, sí, o sea, la Navidad y todo eso sí te emociona, sí te, sí, sí te emociona y al grado de que si algún día estás sola y no tienes con quién festejar la Navidad, ¿sí te deprimirías y eso? sí. Sí. No me gusta estar sola. Uh -huh. Pero el pero la fecha, o sea, la fecha es muy importante para ti, la Navidad como el Año Nuevo. Pues no tanto, o sea, nosotros celebramos el, la Navidad el 24, pero a mí me da más cosita, el 31, ya recibí un Año Nuevo, sí. O sea, sí me da como, sí te daría como, como, como un como sentimiento, sí. Te da sí. el sentimiento. Como de las cosas pasadas, lo que hice, lo que no alcancé a hacer, todo eso, entonces... Pues para algunos es un día común y corriente, pero a mí sí me suele dar un cierto sentimiento el año nuevo. Dice aquí Sakurita Moon, mi deseo para todas las navidades es estar sola. Oye, eso se escuchó deprimente, Sakurita. Sakurita Moon, eso se escuchó deprimente. Pues hay, hay gente que le gusta la soledad, ¿sabe, saben... Eh, convivir con ellos mismos eh, y también porque hay gente que no se las lleva muy bien con su familia, entonces eh, ama la soledad creo yo, por eso ella dirá eso. Carlos Salmijo dice ayer falleció una tía a la cual cuidaba a mi madre ahí ya hay un motivo para deprimirse en estas fechas lamentamos Carlos Salmijo pues que esto haya sucedido y pues nunca, nunca hay palabras que uno pueda decir para que te haga sentir mejor por ejemplo, con los del COVID, yo me imagino que todas las familias y todo eso sí recordaron pues a sus familiares, fue un diciembre muy triste, el año pasado en la época del, del COVID y todo eso sí debió ser bien duro, sí, y aún todavía, yo me imagino. ¿Cuántos, ¿Cuántos años fueron, dos o tres de COVID? Dos. ¿Dos? Sí. Y bueno, sí, pues murió bastante gente y quizá eh, en estas Navidades, pues a lo mejor pues eh, les venga el recuerdo precisamente de la gente que, que ahora les hace falta eh, y una cosa aterradora como bien lo, lo dijo nuestro compañero pues no sé si aterradora es entre triste y angustia y sí como aterradora, ¿no? el que haya tantos desvivamientos en estas fechas oh, sí. mucha gente que, que se siente tan mal en estas fechas que mejor se, se quita la vida yo a lo personal no, no me emociona la fecha, no, no, no siento nada de alegría, ni tampoco tristeza, me pasa como un día normal, y el día 31 también me pasa como un día normal, este no, no soy de celebrar, no soy de sentir esa emoción, y, y no pasa nada, sí, ¿saben? Es que con mi familia, como somos poquitos, y siempre hemos estado juntos. Eh, pues la verdad, hemos vivido siempre todas las cosas juntos. Y me parece que lo que podamos hacer, lo que, lo que tengamos, podemos eh, todos los días estar como, como contentos, estar como juntos, como decir, te quiero... ...como hacer comida rica... ...como... ...o sea, somos, somos así... ...no necesitamos como un día en especial... ...para reunirse toda la familia... ...porque no tenemos, no tenemos familia... ...somos este, pocos... ...nada más los que viven aquí en mi casa... ...y es por eso que... ...como siempre estamos juntos... ...pues puede ser Navidad todos los días... ...para nosotros cuando nos va bien... ...pues... Eh, ...que nos compramos un pastelito... ...que, que hacemos una comida rica sea o no sea de aniversario de nada, entonces tratamos de estar juntos, estar contentos, estar eh, bien, porque pues estamos un rato, eh, nos tocó una familia, eh, eh, tenemos a nuestros seres queridos y la vida va muy rápido, entonces yo quiero pasar todo el tiempo que pueda con, con ellos y, y sentir ese cariño. Sí, pero en cierta forma hay un sentimiento triste. ¿No, ¿No lo sientes? De la Navidad. Así que tú estés con tu familia y todo. Puedas decir que te gusta el soledad puedas decir que estás con tu familia, pero sí en cierta forma hay una verdad que se siente una cierta tristeza, ¿no? No, porque es que, pues no, no tengo de qué ponerme triste ¿eh? y como no nos damos regalos o como nunca nos hemos dado regalos o cosas así, eh, pues no, tampoco, no, no es... Entonces, como que ¿no? simplemente no es un día normal, es un día normal. Sí, mucha gente se, mucha gente he notado en Navidad que se pone algo nuevo, no se compra ropa y se, sí, se van vestidos muy elegantes a las cenas de sus familias. Las chicas, sí, siempre he visto por ahí en, en los TikToks, en las historias y demás se van con sus escotazos, con sus taconazos, y bueno, así como una cena de, de gala, de premiación, y lo único que yo pienso ahí es que yo, yo siempre estoy como con mi pijama, y, y bueno, no, no siento tristeza por ver que hay grandes fiestas, sino simplemente curiosidad, porque no, no, no uh -huh. hay más. Uh -huh. ¿Tú también te vistes? Yo pasé una Navidad contigo, el año pasado no la pasé, la pasé con mi familia... Eh, pero sí, cuando estoy con mi familia, eh, sí, se comparte, se... sí, sí, pero pues cuando deciden no estar juntos, eh, algunos se van con sus familias, entonces, sí hay novedades que he pasado sola, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues eso, eso es lo que pasa con algunas personas que empiezan a tener tristeza, eh, sí, se siente nostalgia más bien, ¿no? Ajá. Sí. Como nostalgia. A lo mejor algunos que ya son más grandes sentirán esa sensación de nostalgia, de esa cosa como bonito, como que eh, extrañan ciertas fiestas cuando eran niños, a lo mejor eso sí da nostalgia, pero yo creo que estas nuevas generaciones pues depende con quién estén, cómo estén y demás, ¿no? yo, yo Ya no es lo mismo, ya no son las Navidades de antes a las de ahora. Dice José Muñoz, ya no se deprime en Navidad porque ya vive deprimido. Afortunadamente José Muñoz ya no, ya no, ya no me deprimo, ya estoy bien. Eh, hace unos días estaba pensando en, ya no me ha dado ganas de llorar como en un año. Entonces digo, pues como que tengo ganas de llorar, pero no, no me nace llorar, no tengo nada por qué llorar. Entonces, estaba pensando eso de que ya tengo bastante tiempo sin que me dé mi ataque de ansiedad y de lloradera, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo fue la última vez que, cuando estábamos en Saltillo, que me dio mi ataque de ansiedad, sí. no? Sí. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace cuánto? En Saltillo, hace eso como, ya un año, yo creo. Yo creo que un año uh -huh. más, ¿no? No sé. Sí. ¿Eres Mox? Dice Calavera No, no, no. No, de verdad, no. Ni tampoco, o sea... Tampoco en mi cumpleaños nunca siento emoción o nunca siento tristeza si no festejo, no, tampoco, es lo mismo. La única fecha que me emociona es el Día de Reyes, esa es el único, la única fecha que yo tengo un sentimiento bonito y que sí quiero festejarlo y que sí me pone bien, pero bueno, eh, ya, ya como no hay niños en casa para que vengan los Reyes Magos, pues este, yo pido mis, mis cosas. ¿Allá en Colombia festejan los reyes manos? No. ¿No? ¿Solo en la Navidad? Ese sí es un día para nosotros X. X. Porque nosotros celebramos la Navidad, es el 24. El 24, y mm -hmm. se dan los regalos. Es el 24. El 24. Dice, Ox, es como Merlina. Juan Torres, ¿qué crees? Que tengo mucha curiosidad por eso de Merlina. Veo por todos lados a las chicas que Merlina, que Merlina. Es una serie en Netflix, por lo que sé, pero no, no la hemos visto, o sea... Es, ¿Es recomendable? ¿Ustedes la recomiendan para que la vean, para que la veamos como en pareja, por ejemplo, o aparte? ¿O solamente es como para chicas de cierta edad? Y por eso es que está siendo tan popular. Díganme sí. si, si es para toda la familia. Yo sí, respeto, yo sí respeto que les guste Merlina. Yo no. A mí sí no me gusta. La antigua, la de las películas de esta... ¿De los años qué? sesenta ¿60? Sí. Era más o menos, esa sí me gustaba De resto uh -uh. Pero Merlina no la has visto ¿Cuál, la película? No no no, no, no, no, Merlina la serie No, pero no, no me llama la atención ¿No te llama la atención, uh -huh. Merlina? Uh -huh. A mí me llama la atención Porque pues están muchos Sí, obviamente para verle chismear A ver qué, sí Sí, obviamente, sí como Dice Cala Calavera, eh, yo apenas la voy a ver No spoiler no spoiler ¿Es sobre, ¿Es sobre inclusión forzada? No, entonces ya olvídalo. Ah, no. ¿Es sobre inclusión forzada? Oh, yo creo Lo que... loco Sam's, Calavera Mancilla. Es así. Lo loco Lo loco yo creo que sí, este... Entonces sí la voy a ver para hacer corajes. Para, para hacer corajes con la serie, si hay una inclusión forzada. Dice Chicano... Dios, el que manda es Andrea y si dice que no, es no, tío. No, pero toca verla, sí, para pues para opinar, para porque opinar, obviamente ¿no? sí, todo es bueno opinarlo, sí. Dice Alejandro, yo les recomiendo Pinocho, la nueva en Netflix, súper sí, joya. Pero... Fíjate que esa, por ejemplo, a mí no me llama la atención, para nada, eh, aunque la haya hecho este mexicano, eh, no, no sé, no me llama la atención. Pero Guillermo Altaro hace buenas cosas y salió por ahí creo que en un show eh, con los muñequitos y explicaba cómo los iban moviendo. Y ¿Sabes todo por eso? qué no me llama la atención? Porque los muñequitos no me gustaron, la escultura no me gustó esta no la he visto, no he visto nada de Pinocho, pero siento que está, no lo puedo explicar, pero siento que tiene muchas líneas los modelos, tienen muchas mm. líneas y eso me causa un conflicto, como que no me gusta. <risa> Ra Raquel Zavala nos mandó cinco dólares, buenas noches, aquí estoy de nuevo, Raquel Zavala, llámanos y cuéntanos una historia de terror o paranormal que haya ocurrido en Navidad, la pueden inventar, es una historia inventada, porque ya vi que nadie ha pasado historias de terror en Navidad, y eso es bueno, qué bueno sí. que no pasen historias de terror en Navidad, entonces invéntense una historia la pueden ir inventando en el transcurso de la llamada, ustedes tranquilos, yo les voy ayudando, esto lo podemos ir armando juntos, Con... atraves el primero y verán que sale una super historia, y a ver si se animan los demás, a ver quién se anima primero a llamar, el teléfono sí, que está apareciendo ahí. Eh, los clásicos deben evolucionar, ¿no? Dicen. Pero los clásicos deben evolucionar, ¿no crees Oxlack? Yo digo que los clásicos son clásicos y no se deben de tocar, ya se deben de quedar ahí, deben de inventar nuevas cosas. Nuevas para, cosas. ¿Para qué Dumbo? ¿Para qué Pinocho? ¿Para qué La Bella Durmiente? Para qué... Ya eso fue genial, fue maravilloso. ¿Para qué regresárselos a estas generaciones sí. con inclusiones forzadas? Sí. ¿Con otros colores? ¿Con otras historias? No, no, invéntense nuevos héroes, invéntense nuevas eh, princesas, inventense nuevos personajes, sí. es lo que deberían de hacer. Muy trillado lo que, la palabra que, que es perfecta para eso, ya, muy trillado, o sea, lo mismo, de lo mismo, lo mismo, y le cambian solo cositas, entonces, no. Sí, parece que ya no tienen imaginación tienen en esta época. Uh -huh. Andrew dice, Oxlack, oh, que es conservador y derechoso. <risa> yo creo que sí, yo creo que sí, ya, ya he tratado de ser este, inclusivo, pero no sé, no, no lo sé Rick esta versión nueva se agradece o oh, se chance a, a Pinocho lo voy a ver voy a ver a Pinocho, a ver qué tal les voy a dar mi opinión no quiero que se enojen, ¿saben qué? es que siempre que doy mi opinión en Facebook todos se enojan, creo que no nunca a nadie le gusta nada, exacto creo que nunca, nunca que yo escriba algo, dicen ah, oh, sí, sí, todos, bien like eh, perfecto lo que escribiste, no siempre es la peleadera si escribo que Pinocho va a estar fea o que está fea, van a llegar pero miles a mentármela. Si digo que está buena, van a llegar cientos a decir que con qué poca cosa me conformo. O sea, sí. es eso. Pero pues la opinión de uno y hay que respetarla, o sea, pues eso sí. Y eso sí, te, pueda tú que digas lo que quieras y los demás van a criticar o algo así, porque a nadie le gusta que den una opinión. Pero pues así es, que vamos que se le va a hacer, cierto? Pues hay que, toca <risa> ver un poco entonces la de Pinocho y la de Merlina. Pero sí toca verlas para, para dar una opinión, porque eso pues, Sí, por ejemplo, vemos a Acapulco Short para dar una opinión, por si en algún momento hablan de Acapulco Short, que estemos preparados, estamos estemos preparados para dar una opinión eh, ya con conocimiento, ¿no? Uh -huh. Para eso vemos a Acapulco Short. ¿Ustedes creen que nos gusta? No. Lo, lo vemos porque debemos estar preparados ante todo lo que ustedes nos digan. Como es un, un programa que seguro ustedes ven, pues es lógico que van a, a platicar de eso. La otra vez estábamos hablando de La Gran Ramera. Eh, Muy Y eh, eh, eh, alguien, alguien por ahí dijo que era, ¿cómo se llama la, la chica esta? Eh, ¿De Acapulco? Se llama? No me acuerdo. Uy. Sí, ya estamos quedando mal, ¿eh? Ya ven, sí. no nos gusta, no nos gusta Acapulco Short, pero dijeron que la gran ramera era <risa> este, una de esas de Acapulco ¿Y aquí Short. Ya que era Jackie. Esa, esa, esa. Jackie, que Jackie era la gran ramera. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí sí ya entendimos el chiste y nos reímos uh -huh. porque tenemos el conocimiento. About Acapulco Short es una actualización con los mismos dramas, llame C de ida y vuelta a ese programa, dice Oliver Francisco Domínguez Morales, <risa> dice, Oxlack es experto en Carelli Ruiz, no, no, no, la verdad, la verdad, la otra vez nos vimos un video de la historia de Carelli Ruiz, por, por, precisamente por ustedes, porque algún momento lo, la iban a sacar, pero ya también estudiamos sobre Carelli Ruiz, ¿verdad? Sí. Estamos, estamos este, al, al día con todas esas cosas. Sí. Cree que Celia Lora o Manelik, yo creo que yo creo que la Manelik sí es la gran ramera, la verdad. La Manelik, esa vieja sí es la gran ramera. Eh, trabas de convertirte en alguien que no eres. ¿Qué? Tratabas de convertirte en alguien que no eres, así que no seas nadie más. Sé la persona que tú eres. Yo te amo tal como eres. Es más que suficiente. Pinocho de Guillermo del Toro. A ver, lo voy a leer otra vez. Ya nos están spoileando. Vamos a leerlo. Tratabas de convertirte en alguien que no eres. Eso se lo dice yo creo que ya al final el grillo, en la escena final, seguramente ya no los pelearon así que no seas nadie más, sea la persona que tú eres, yo te amo tal como eres, es más que, sufic que suficiente, o sea, ese grillito que le dice eso a, a Pinocho, que no sabe sobre las operaciones, no sabe que, que si a uno no le gusta su nariz se puede operar y vive feliz, ¿no? ¿Qué no sabe si a alguien le sale un tumor aquí en la cara? ¿Se va a aceptar así toda la vida con el tumorzote aquí en la cara? ¿Se, si, se lo, si se lo extirpan, si se lo quitan en, con cirugía, ¿no creen que va a ser feliz? ¿No se aceptaba con el tumor? Y ahora sin el tumor, ¿no crees que ya sea feliz? Pinche grillo. No le hagan caso al grillito del final que dice esa tontería, porque el grillito sí está muy, muy retro, ¿eh? Muy retro con esa con eso que dijo el grillito, nada de acéptate como eres, nada de eso. ¿Tú, tú te aceptas, ver, no. como, ¿tú te aceptas sí, como eres? Sí, sí. ¿Algo sí. que te gustaría cambiar? No, ¿para qué? O sea, no, si te si algo no. no te gusta. No, no, no. Físicamente, digamos, físicamente algo que te gustaría aumentar, bajar, quitar, poner. Pues no. ¿Nada? La verdad prefiero estudiar, prefiero... Físicamente, ¿no? Hacer nada. cosas que me nutran en vez del cuerpo, porque eso se va. Entonces, nada del cuerpo. No, así es, yo me siento bien. Ah, yo sí, me, yo sí me engordaría las patas, porque no me <risa> puedo poner shorts, porque se me ven las patas de pollo, entonces estoy como... Estoy como gordo de arriba y flaco de abajo, entonces no, yo sí no me acepto, me voy a ir a inyectar. ¿Qué se inyectan para que aumente el... Creo que ponen... Um... Eh, esto, injertos de silicona y cosas así, como las nalgas y todo eso. ah, Pues podría ser. Te paso un poquito en las nachas, todo para que se vea más ancho abajo y ancho arriba. Porque ancho arriba y patas flacas, está como es Johnny Bravo, ¿no? Uh -huh. Johnny Bravo es el que está así, ¿no? Sí, pero pues yo te oye, Dice aquí Carlos B., te van a multar por vender cañas sin bolsa. Sí. <risa> Eh, el mensaje de Pinocho es que hay gente que nace deforme y el Yepeto es el cirujano plástico, dice Juguito <risa> aceite de avión yo aprendí de Pinocho, no firmes contratos turbios, ja, ja, ja, ja. o sea, ¿ya todos vieron Pinocho? como que sí ya vieron todos Pinocho bueno, o sea, que hay que ver, está bien, hay que verla, toca ¿no? verla ¿Sé ¿Sí? quieres ver hoy? ¿Acapulco Show o Pinocho? o sea, no, ¿Pinocho ¿no? no es de paga o algo así? ¿ya lo podemos ver? no sé sí. ¿Lo podemos ver en Netflix? ¿Ya Pinocho, gente? Creo que es de no O sea, hay que ir al cine a ver Pinocho o ya puedes ver Pinocho en, en Netflix o cómo está la cosa. Confirmo Chamoquín. Claro, ya la vimos Carla Galavís. Yo no lo he visto, ya me dijeron toda la película. Está en Netflix, ya está en Netflix. Vez. Bueno, pues entonces, ¿qué prefieres hoy? ¿Ver Acapulco Short o ver Pinocho? No, le quiero ver el chisme Acapulco Short. <risa> el chisme, el chisme, bueno, el chisme. va a tener que esperar Pinocho, vamos a ver el, el chisme porque ya terminó el es el último capítulo, ¿no? Sí, yo quiero saber, es chisme. Y ya después, pues sí. Ya vemos Pinocho, Pinocho y luego Pinocho. vemos Merlina porque tengo mucha curiosidad con lo de Merlina. Siento que algo está padre, pero si me dicen que es inclusión forzada, me va a hacer enojar. <risa> Dice, a menos que no hayas pagado tu mensualidad. Es por, por cierto, eh, Ayúdenos con los superchats para pagar la mensualidad de, de Netflix para que podamos ver Pinocho y opinar <risa> antes de que llegue Navidad. ¿Saben qué? Sobre Navidad yo tenía, tengo un video que eh, vamos a reeditar, un video que habla sobre lo que no sabían de la Navidad. Entonces, pues hoy pudiera haber hablado de esos temas, de esos, eh, de esos detalles de la Navidad que ustedes no saben pero mejor se los voy a dejar en el video que estamos ya por, por eh, editar, así que yo lo estoy preparando para que en Navidad tengan ese video sobre las cosas que no sabían de la Navidad. Y en ese video precisamente es donde les voy a dar un, ¿cómo se dice? Un adelanto. Un adelanto, que en ese video sale precisamente cuando aquí en México no llegó Santa Claus y fue Quetzalcóatl quien trajo los regalos. Una Navidad en la historia de México, Santa Claus no fue requerido, no fue mencionado y en su lugar pusieron a Quetzalcóatl la serpiente emplumada, vino y dejó los regalos aquella Navidad. Ahí les cuento la historia precisamente en ese video, espero les guste. Dice, pero Pinocho ya es, de, es ya en Disney. Ah, chingada. ¿Es en net... Sí, no, en Netflix. Yo ¿Es veo en Netflix? Que Netflix ¿sí? O es este... Es que tienes razón. Si Pinocho es de Disney, pues debe estar en Disney. Y si es de Guillermo del Toro, suena como a Netflix también, ¿no? Pues lo que he visto es que es de Netflix. Mira, aquí o sea... dice algo. ¿Está mejor la de Netflix el mensaje no mentir de ser estudioso y obedientemente con tus padres y maestros o te conviertes en burro en ser tú mismo? Ah, bueno, ya que estábamos hablando de que te cambiarías algo y que no te cambias nada físicamente, ¿verdad? No, no. no. Nada. No. ¿Ojos de color? Ah, bueno, sí, quizás. Pero ah. para eso me pongo lentes y ya. Ah, Como ya me ves, los, los, los pones. ¿Ojos de color? ¿Te gustan los ojos de color? Sí, mi papá los tenía azules. Ah. Lastimosamente, pues no salía así. Pero sí me pongo lentes, ¿sabes? Y sí, sí. O sea, pero si ya estás para mis universo y te con ojos azules. Pues sí, ¿por qué no? O sea, eso ya es demasiada vanidad en ti, ¿no? No, porque uno lentes y ya, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué <risas> quisieras eh, interiormente, qué es lo que quisieras cambiar? Por ejemplo, si, si tú fueras Pinocho, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que tú eres Pinocho, uh -huh. y que tienes salada madrina, que es negra. Uh -huh. Pues sí, porque se dice negra, ¿no? No, no de otro color, ¿no? Es negra, la. la o esa, o esa Pinocho. Ah, no, no. ese Pinocho, ese Pinocho es de Disney, donde sale la la que Pinocho es, es de Disney. Originalmente. No, sí, sí, sí, sí no, no, Disney. pero hay una, había un meme donde salía la Hada madrina y que era negra. Esa no era de Guillermo del Toro. No sé. Ah, mira, ya, ya entendí. Dice Carlos M. El Pinocho de Guillermo del Toro está en Netflix es uh -huh. animada la película, pero Disney hizo la live action de Pinocho, que bueno, Gepetto es Tom Hanks, uh -huh. <ríe> no manches, ok, entonces ya, ya, ya, ya entendí, ya entendí, uh -huh. ok, ok, entonces, bueno, vamos a imaginar, ya entendimos, lo vamos a ver en Netflix, la live action no la vamos a ver, porque pues se sí da como flojerita, seguramente, pero bueno, imagínate que tienes tu hada negra, y hada que, negra. Y que tú eres pinocho Ajá. y que te va a cumplir un deseo de cambiar algo en ti. ¿Qué es lo que quisieras cambiar? menos de novio. Eh, eh, bueno, quizás si hubo el cabello, me hubiera gustado tener el cabello así, con ondas. El... ¿Rulo? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Como chino? Sí. Y sí, eso, le, lo tengo muy eso liso, le tu, no me a hacer nada. ¿A tu madrina negra le dirías? ¿El cabello sí. chino como uh -huh. tu madrina? Bueno, si es algo físico. Eh, um, si es otra cosa, ¿como qué? ¿Tener mucho dinero o algo así? Ah, ¿tener mucho pues dinero? Claro. Ok, claro. bueno. Esa, esa pregunta me lleva a más preguntas. Esa, esa respuesta me lleva a más preguntas. Eso me gustó. Eh, ¿Pero qué le dirías? ¿Quiero tener mucho dinero? ¿Cuánto es mucho? Porque ya sabes que si tú pides algo no específico, pues te pueden dar... Cualquier cosa, siendo específicos, ¿qué le dirías a la hada madrina negra? Que es más poderosa que la güera, uh -huh. ¿qué le pedirías? Eh, esas preguntas que me haces, ok, ves que no tengo a nadie más aquí para conversar. A, ver, eh, a mí me gustaría tener mucho dinero para montar empresa, hacer empresa y hacer más dinero. Por eso, por eso, que okay. así que yo soy la madrina, mira, ya estoy del color. Yo soy la madrina, así que mucho dinero, pues, este no sé, te doy como este mil monedas de diez centavos. A ver, mmm, tener mucho dinero y así como, como quién, a ver. No, pero es que no, no, no sé cuánto seas. O sea sí, pues tener, eso. tener dinero para estar estable. O sea, sí. o sea, y te da dinero para estar estable un día, por ejemplo. Eh, no. Por eso debes de ser específica, para, con las para hadas madridas negras, porque te, te, los, los deseos no se piden así a Tengo, quiero mucho dinero. No, específico. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eh, como el dinero de Shakira, yo más o menos. <risa> ¿Como el dinero de Shakira? <risa> Exacto. Así. <risa> quiero, tener, quiero tener el mismo dinero que tiene Shakira. Así. Ok, ok, suena bien. Exacto. Suena bien. Ada necesitó la misma cantidad de dinero que tiene Shakira y mensualmente lo que le llega. Ah, ¿Listo? ok, ok, perfecto. ¿Listo? Eso, eso ya se escuchó mejor. Dice Mara, en esa de Pinocho de Netflix, quien le da vida es un ser como los ángeles que representan con muchos ojos. Oh, eso ya me gustó, claro. Ya ves que los ángeles que, que se supone describen en la Biblia son... ¿Seres alados con muchos ojos? Ah, sí, sí, sí, sí, Dice, sí, sí. dice Mar que, que quien le da la vida a Pinocho es como esos seres. Ah, entonces va bien. Entonces sí. Suena bien, ¿verdad? Uh -huh. Oye, sí, los ángeles en la Biblia son, pues como los describen, son bien raros, ¿no? Ya que lo hizo Guillermo del Toro, me... Pues es curioso porque el tipo tiene mucha creatividad, mucha imaginación, entonces... A mí sí me gusta, es porque es eh, interesante, él, él, es, él tiene mucha creatividad. Dice John Piratón, la del toro está muy chida, te recomiendo esa peli. Por ejemplo, el gabinete, ¿cómo se llama? El gabinete de las, de, las, de, las, algo así. de las curiosidades, algo así, me parece excelente, o sea, el tipo tiene muy, muy, buena, muy buena creatividad. Eh, John Piratón, yo también te recomiendo la del toro, yo creo que te va a gustar, entonces... Pues mutuamente te la recomiendo les recomiendo la del toro yo no, ya no den spoilers gente necia, dice el Francisco dice, ¿no se llaman serafines esos? no, eh, fuimos una vez a Oaxaca, ¿sí fuimos a Oaxaca? Ajá, sí. y ahí nos explicó el guía sobre los diferentes ángeles, ¿te acuerdas? Ajá, sí, que había serafines, ¿qué más? querubines querubines, y arcángeles arcángeles, y Sí, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, los de la Virgen de Guadalupe, los que están ahí abajo, como cargándola, son serafines, ¿no? Son serafines y querubines. O oh, es que no sé. Alexa, ¿cómo son los querubines? En la angelología cristiana, un querubino es un tipo de ángel, el segundo de los nueve coros angélicos. Son considerados como los guardianes de la gloria de Dios. Su nombre significa los próximos o los segundos. Sí. Es común que se les confunda o asocia con los tubos, en la forma de un niño con alas. Sin embargo, estos son seres de carácter secular, no bíblicos. Ok, dice que es un niño con alas, los querubines. Entonces, los serafines. Son los que representan siempre con una carita y alitas. ¿no? Ajá, ándale, exacto, como la cara con alas. Uh -huh. Alexa, volumen 7. Uh -huh. Alexa, ¿cómo son? los serafines los serafines son de acuerdo con teología cristiana los primeros de los no o tipos de espíritus bienaventurados de la angelología cristiana pertenecen al orden más alto de la jerarquía más elevada rodean el trono de Dios y están en constante alabanza cantando el trisaje hebreo Kadosh Kadosh, Kadosh, Kadosh punto Alexa ¿qué es Kadosh? Francisco Mariano Quiñones Quiñones fue un político puertorriqueño. Alexa Cancela, Alexa Cancela. Te voy a contratar otra Alexa. Dice, Dalia Goretti dice, yo pediría que mi mami fuera eterna. Bueno, ya que estamos hablando de deseos, por ejemplo, Dalia Goretti dice que pediría que su mamá fuera eterna. Eh, yo creo que ese no sería un buen, un buen deseo, porque imaginemos que tu mamá se vuelve eterna pero pues tú no eres eterna, tú vas a morir, tus hermanos morirán, los, los nietos morirán y en, en algún momento tu mamá se va a quedar sin familia, se va a quedar completamente sola, viviendo en las diferentes eh, épocas, sola, quién sabe cómo se encuentre, eh, si, si, si puede trabajar, trabajará y si no puede trabajar, vivirá mal, porque quién la va a atender, quién la va a cuidar, y pasará por siempre viva hasta que el mundo perezca, hasta que los animales ataquen a los humanos y se los coman y los animales mueran y los animales se vuelvan inteligentes y se vuelvan bípedos y construyan nuevas pirámides y azoten y esclavicen a los humanos y después venga un meteorito y destruya a los eh, animales bípedos y también a los humanos y explote el planeta y tu mami que va a seguir viva. ...porque vive para la eternidad... ...va a estar flotando en el espacio... ¡Viva! <ríe> no, mira que yo tenía... Esa un es una condena. Sí, pues claro, todo tiene su tiempo... Todo, ...todo tiene su tiempo... ...por algo, ¿no? Pero mira que yo tenía un pensamiento cuando estaba pequeña... ...y yo decía... ...qué rico sería... ...que uno como ya adulto... ...o sea, en la mejor etapa de tu juventud... ...o sea, uno fuera... ...joven... O sea, no se envejeciera y, por ejemplo, que uno tuviera 80 años pero joven y ya, pues, sí uno ya a morir, ¿no? Después. O sea que. O siempre, sea, que durar es... un, un tiempo que uno, o sea, que el ser humano vive, que son 80, 90 años, pero joven. Ah, o sea, que viviéramos sí, los 80, no los 90 años, pero jóvenes, así como estás pues yo, ahora. Yo pensaba eso, sí, claro. Sería, pues, chévere. Sí, eso estaría chido. O sea, no envejecer, sino conservar. O sea, que uno madurara hasta una cierta eh, etapa de, de la juventud bonita y ahí se quedara y, y ya fuera siempre así. Eso sería... Bueno. No, o sea, que uno de tus deseos podría ser eso, tener juventud. Eso, sí. Eso. Tener siempre la misma apariencia de joven uh -huh. y las mismas energías, porque Exacto. también... Exacto. Si no tienes las ¿Sí? mismas energías. Todo, ¿no? todo, todo igual. No, ¿cuántos años tienes? No, tengo 80. Uh, 80 te y que ves? estés así. Es. estés bien. Así. Podría ser un buen un buen deseo. Me parece que con esa energía. Y sin, y sin morir, pero, pero eh, no envejecer. Sería bueno. Dice Canon, la mayoría no sabe especificar su deseo, puede ser contraproducente si no se especifica. Es lo que yo digo, Canon. Que si nos encontráramos a la madrina negra, pues eh, hay que especificar bien qué es lo que queremos, porque nos pueden dar lo que queremos y es lo que estamos haciendo en la mente. Nosotros a lo mejor estamos queriendo algo en la mente y la vida no lo da, pero a lo mejor no nos lo da como lo esperábamos, porque no supimos aterrizar la idea. Ariel Max se manda, nos manda un abrazote. Muy buenas noches, Solvay Andrea, Un fuerte abrazo. Eso de pedir deseos es complicado, no es nada fácil. Yo creo que Andrea es, no, no se fue a, a, a ser tan aborazada en cuanto al dinero, pero tampoco se fue a algo que no que, que iba a desaprovechar. O sea, tener el dinero que tiene Shakira y ganar <risa> mensualmente el dinero que gana Shakira, me parece que, que, es, una, que es cómodo para vivir... Bien. Pues sí, yo creo que todos queremos y eso. listo, ¿no? Sí. ¿no? O sea, vivir bien. Por ejemplo, Shakira no se hace operaciones, tiene cuarenta y tantos años, se ve súper bien, así. O sea, bien, estar estable económicamente, todo bien. Mira, dice sí. Alejandro Castro, yo pediría que la comida chatarra no me hiciera engordar. <risa> sí, Andrea tiene ese superpoder, ¿eh? Andrea sí. come de todo, grasa... Eh, antojitos eh, dieta té, de todo come come come come mucho y no no engorda ya no y la comida aquí no has engordado verdad no ni las no. otras veces que has venido no has no. engordado no. No, no, no o sea sí tiene un superpoder yo creo que el metabolismo sí el metabolismo no es lento es, es... yo creo que es normal porque no estoy tampoco muy flaca pero sí tengo un metabolismo que funciona Sí, sí, sí, porque no engorda nada. O sea, y aquí comemos pesado, pesado siempre. Eh, PDA, Darkfire nos mandó 25 pesotes, dice, Ox, ¿qué piensas del judío errante? ¿Será cierto? Eh, ¿Sabes qué es el judío errante? Eh, uy, tengo un leve, una leve idea. Sí, se me fue, se me olvidó. Creo que el judío errante es un barco, ¿no? Eh, Alexa, sí. ¿qué es el judío errante? Traducido desde intro.com. Este pudín es dulce con sabores a chocolate, caramelo, vainilla o frutas. Alexa Cancela. Eh, dice Juguito, yo pediría ser el nieto de Carlos Slim para que me deje Telmes. Uy, sí, buena idea. A mí me No, porque tal que tú eres el nieto de Carlos Slim, pero eres, eres el nieto gay. Ah, que, no, pues sí. Espérame, pero no, no, no, no significa que gay sea malo, sino como es el nieto gay que incomoda a Slim porque él puede ser homofóbico y dice, no, a ningún homofóbico le dejaré mi reino y Telmex, entonces prefiero dárselo a un hijo putativo. Y se lo da a un hijo putativo y aunque seas nieto de Slim, ¿qué tal si no te deja nada? Ya ven, deben de enfocar bien sus deseos. Sí o no. Si toca pedir, pedir bien exacto, como debe ser. Oye, mira, mira que preguntaron. Que si uno vive, por ejemplo, joven así, 80, 90 años, ¿cómo moriría? Pues yo creo que pues, la muerte más bonita yo creo que es durmiendo. Entonces, yo creo que sería como chévere, ¿no? No envejecer, llegaron los 90, los 80 y tantos, y así joven, dormir un día ya. Mira, dice Juan sin René. Sin enfermedades sin nada. Es el soldado romano que apuñaló a Jesús en un costado y por eso fue condenado a no morir. Eh, ¿Y por qué...? No, ¿por qué le dicen judío errante si es un romano? No, no, no. Dice, el, el holandés errante si sí es un barco. Ah, ah ok. El, el holandés errante es un barco, pero el, el judío errante no puede ser el, el romano que apuñaló a Jesús y por eso fue condenado a no morir. ¿O sí? ¿Tú crees eso? ¿Lo habías escuchado, sí, ¿Sí? escuchado eso? Sí, eso? sí pero no me acordaba. Dice Benjamín Pérez no, Mejía, ya. mis abuelos maternos fallecieron durmiendo en su cama. Yo creo que es la muerte más bonita, así, morir, du morir durmiendo, no sentir nada, no nada, me parece chévere. Pero es bien gacho porque, o sea, que de, de durmieron, que murieron durmiendo en la cama, me suena que dejaron prendido el gas, por ejemplo, y que se salga el gas, eso es bien preocupante, un chingo de gente se ha muerto. Pues si y morir así al, al por, mismo tiempo, si está raro, Por el gas, uh -huh. por dejar abierta la llave del gas, o también por eh, también por ahí hubo un caso que yo, yo supe sobre que pasó algo con, que explotó algo del, del refrigerador, o sea, descompuso algo del refrigerador. Salió un gas, ¿no? Y que eso también, que, que se murieron ah, dormidos, porque se estuvo saliendo eso del refrigerador. Sí. ¿Y se murieron? Sí, sí, sí. Odette Rodríguez nos mandó 50 pesotes, dice, está padre aquí, legión de Facebook, no teman. Gracias, Odette. Gracias, Odette. Mira, aquí dice Figi. Eh, oficial. Un mítico hombre inmortal, según Wikipedia, el judío errante es un hombre que se burló de Jesús y fue condenado a errar hasta su retorno. El... el el judío errante, un judío errante, pero pues un judío, judío es, es, es pueblo de Dios, es sí. israelita, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué Dios dijo, ah, yo vengo a salvar a mi pueblo, pero tú no, por pinche burlón, camina por siempre, hasta <ríe> que, hasta que Jesús regrese. No sé, no, no me pareció tan buena onda eso de que sí voy a salvar a todos, todos mis, mis hijos, todos los judíos, pero menos él por pichi burlón, que camine hasta la eternidad. No sabía de ese judío errante, no sabía. ¿Y dónde anda, por ejemplo, alguien que me diga? ¿Dónde anda? El judío errante hay hay el judío errante hay una teoría de que es Caín también. Ah, Caín, puede ser ¿Será Caín. ¿Será posible? Pues, ¿eh? dice el chicano, judío errante es primo mío, <risa> dice Margarita Acosta, o sea que todo el chat está condenado por burlón, Oye, qué tal si, si nos hacen juicio y que ya cuando estemos en el, en el juicio final y que estemos todos formados frente a una pantalla gigantesca y que se escuche Dios con el libro de los nombres y que diga eh, Chamuquín 666, y que Chamuquín <risas> diga yo presente, y que aparezca en la pantalla, y que diga, el día 14 de diciembre a las 11.45 de la noche, Oxlat se burló del judío errante, y tú también en tu casa te cagaste de risa. Así que por eso no entras al paraíso. Imagínate que por mi culpa, ya... <risa> no creo no oh, manches es que sí da miedo eso del juicio final en la pantalla gigante y va a estar Maru ahí va a estar José Ponce Daft Pong también Todos haciendo fila. Andrew también Calavera Membas <risa> también va para atrás John Piratón ya valió aquí dice el judío errante fue el que le negó el agua a Cristo por eso anda errando buscando agua se pues parece teléfono descompuesto ¿no? sí ¿qué es el que le enterró un puñal? ¿qué es el que le negó el agua? ¿qué es Caín? ¿qué es uno que se burló de él? bueno, podemos preguntarle a Google a ver, pregúntale a Google, a ¿cuál es el? ah, Kenia, Kenia también está en la lista, no se rían de lo que yo diga, si ya me condené, ay no quiero que ustedes se condenen, por favor por favor, solo yo me salvo porque no tengo alma, dice Jordi, el niño polilla <risa> ese de administrador Dazpon el que más se burla yo creo que a él le dicen no, usted ni haga fila, no pierda el tiempo <risa> yo no entraré por culpa de Malo, dice José Ponce el judío errante es un mítico hombre inmortal cuya leyenda empezó a esparcirse en Europa, es una figura mitológica del imaginario colectivo de occidente y figura en el arte y la literatura antisemita cristiana ¿Antisemita? Uh -huh. ¿Qué es antisemita? ¿De que no quieren a los judíos? Eh, exacto. ¿Y por qué no los quieren? O sea, ¿quién, ¿quién de aquí es antisemita? Nadie, ¿no? Yo creo que nadie de aquí... Ha de... A ver, ¿qué es antisemita, por favor? Grupo neonazi. ¿Un grupo neonazi? Es un antisemitismo, sí. Ah, son como nazis. Ah, o sea, semita, sí. semita es una raza o religión. No Antisemita sé. es de los que no. Semitas, semita eso. en Puebla es una tortita. Sí. Sí, son las semitas en Puebla. Por donde vayas, encuentras puras, puros negocios de semitas ahí en Puebla. Uy, oh, no sabía eso. Dice PDA Darkfire que nos mandó 65 pesotas y le agradecemos inmensamente en Super Chat dice Daphne, se emite es el pan de dulce en mi país eh, el judío errante eres tú cada cierto tiempo te borran la memoria para que no recuerdes que lo eres y así te puedas seguir investigando en secreto uh -huh. oh. o sea si sí estoy en la televisión estamos en la televisión oh. o sea si sí tú eres una Pero no actriz no lo, pues claro no lo es Eso es un show. Tú sigue actuando. Porque si no, nos dejas a todos sin trabajo. Pero pues mándenme dinero, producción. O sea, ya fui pobre un montón de tiempo. Ya no manchen, es que, ya. Es que Se hace, entretuvieron siendo... Viéndome siendo pro, eso, pro B. Eso hace, eso hace parte de las, de las temporadas. Pues ya ya... Ya estoy muy pobre últimamente. Producción... Ya reanímame, no sé, que, que pase algo, que me gane la lotería, que mi canal se desbloquee y vuelva a generar ingresos. No sé, algo chido, que imaginemos cosas chingonas, gente de producción. Porque aquí me dice Darkfire que yo soy el judío errante, que me desconectan y me conectan cada rato la memoria y se siguen entreteniendo conmigo. ¿O no son extraterrestres ustedes? No, no, no. ¿Y yo seré como un bicho? No, no, no, Aquí somos actores. Todos. Producción, llévame a otros países, porque Colombia, Argentina, este que quiero que tenga muchas ganas de ir, Chile. Dame la oportunidad de hacer mis investigaciones en México y todo eso, yo les doy entretenimiento, lo prometo lo prometo, no hay por qué tenerme ahí bien agarrado del cuello todo jodido, que les, les causa mucho gusto verme mal, hay, hay que ponerle una enfermedad a este güey, pum, de la mente, vas no. enfermo de la mente y sin dinero, pum, eso es crueldad, eso es crueldad, por favor, si hay algún grupo que me esté escuchando, que me esté viendo, que, que, que esté en contra de lo que me están haciendo a mí, que esté en contra de que me estén televisando toda mi vida y controlando y poniéndome actores a mi alrededor, por favor luchen para liberarme, luchen para liberarme, por favor, porque eso no está chido, todavía me mantuvieron bien, pero ni así. Da fuck lo que hice? Si el The Outland Show se está convirtiendo en la película Juego Macabrón. <risa> Dice, Dios mío, ilumíname o elimíname. <ríe> la Castro mira, Eric, está, la Castro <ríe> No, lo tenemos que tener aún en, dentro de la Matrix. Dice Liliana <ríe> Hernández, dale Goretti, sí, para que no la agarres con los calzones abajo. ¿Qué? Liliana Hernández, dale a Goretti, sí, para que no la agarren con los calzones abajo. <ríe> ¿De qué hablan? No sé, no sé liberan a Oxlack, gracias Oscar únanse, únanse no porque se acaba el show, ustedes quieren que se acabe el show no, tenemos que tenerlo pero, dentro de la mata pero no se tienen que divertir con, con mi, mi pues vida sí. y cómo la voy padeciendo pues eh, hay momentos buenos y hay momentos malos de eso se tratan las temporadas para que todo el mundo esté ahí pendiente manche <risa> no, manche no, no, no Lupita Sánchez dice Oxlack y Andrea mándele un saludo a mi suegra Clementina Carvajal que está internada en un hospital en Ciudad de México hoy deseamos Ay. que Clementina se mejore esperemos que todo esté bien, que salga bien estamos hablando precisamente de lo de la Navidad de lo de las fechas Ay. y pues sí, sí se pueden hacer amargas Navidades esperemos que Clementina salga más cuando salga. alguien está enfermo de la familia y eso sí que se mejore Lupita le mandamos los mejores deseos y que se recupere pronto aquí voy a pedir a alguien que quiera llamarnos, el número está en pantalla y está abierto el cosito para que nos llamen, que alguien que sepa de eso de antisemismo y me llame y me diga que es antisemita ¿por qué? ¿por qué el odio a los judíos? gracias a Zaira Humana que nos mandó, dos dólares, liberen a Oslan, gracias, ¿me regalas Coquita? Si aportan más, lo liberamos, ah, pero no. Yo pensé que si aportan más le dabas <risa> Coquita, <risa> y yo dije, no manches, David Quintana, saludos Oxlack, y arriba Toluca, desde Seattle, Washington, David Quintana, gracias mi hermanazo, gracias, liberen a Oxlack, llamen ya, gracias por los superchats, David Quintana, Ariel Max, pura que salga, ah, para que salga de la Matrix, y para saludos, unos Saludos, Ángel. Sí, yo digo que sí estamos atrapados, estamos atrapados. Como lo quieran ver, estamos atrapados en el cuerpo, para empezar. Y después del cuerpo estamos atrapados en las leyes físicas. Y luego estamos atrapados en este planeta. Y luego estamos atrapados en este sistema planetario. Y luego estamos atrapados en esta galaxia. Y luego estamos atrapados en el cosmos. ¿saben? ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Cuál es la verdadera liberación? ¿Dónde no estaremos atrapados? ¿Existirá la libertad? No. ¿No existirá la libertad? No. nomás solamente atrapados por un gobierno ya. No existe. ¿Es el Pensamos, gobierno? pero no. Amarren a que en el sótano se está revelando. Ya ahorita lo guardo otra vez en el sótano y listo. Mañana vuelvo y lo saco para ustedes. Hay una película, creo que es de Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo le dices a Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Okay. Mentira, no, no, no. ¿Cómo le dices? Arnold Schwarzenegger. <risa> <risa> Arnold Schwarzenegger. Bueno, algo así. Eh, eh, dice PDA, Darkfire, 25 pesotes, los de la Deep Web, no te queremos soltar todavía. ¡Ah! Pagan pagan en la deep web para para este show o, o sea no soy un show no soy un show así de la sociedad soy un show de la deep web o sea oscuro no manches eso me preocupa porque entonces sí me quieren ver sufrir y tú te sonríes en parte en parte un poquito porque estamos en un show PDA, dame más información, PDA Fire, Dark Fire, dame más información, por favor, necesito ayuda. Gabriel es uno de nuestros mejores eh, actores, él nos colabora mucho ah, para... Dice este que show. no está abierto el posito de la transmisión, este, a ver, me pases el otro teléfono, por favor, a lo mejor está apagado. Uh -huh. ¿Está abierto el cosito? ¿Está, el cosito? ¿Está abierto el cosito? Me voy a llamar a mí no... mismo. Eso sí, llámate, porque de tal que pase lo de ayer. Me voy a llamar a mí mismo. Eh, Reducción, no quiso que entraran más llamadas y pasó lo que pasó. No, mira que no. Uh -uh. No manches. El cosito? No, ¿será que le pasó algo por lo de ayer? No. ¿Qué será? No manches, a ver, ya ven, Hackearon el cosito. ¿Sabes qué? Sí, no está porque aquí en WhatsApp. Ah, sí, sí me están escribiendo. Sí me están escribiendo. Pensé que no había entrado ni un mensaje en WhatsApp. A ver, me voy a mandar. Aparece que no lo veo. Dicen que pareces Doña Leti pidiendo coca. <risas> Mira, me mando un mensaje y no aparece que, que yo lo veo o sea, ya no me entran los mensajes ni las llamadas. Entonces algo le pasó de ayer. Algo le pasó a eso. A ver, déjeme apagar esto porque no sabíamos que no servía. Está en sí. Sí, sí. bueno, vamos a apagar. ¿Y qué ibas? estabas hablando de su Nugger? Ahorita porque yo me preocupé. Me preguntan que si volví a ver otra vez a la señora que se me quedó viendo. Hoy salí por coquita, pero, pero ya no salí como ayer. Entonces no, no la volví a ver y ya no me están acusando de brujería. <risa> madre, no sé ni apagar el teléfono, a ver cómo se apaga esto, que no les entra la llamada. Ay, con no manchen, algo está pasando oh, ¿qué pasó? no sé, ya estamos ya estamos, ya estamos de regreso están pasando cosas raras en la transmisión y si se lo sentimos, debido a un problema necesitarás volver a registrar tu cuenta de Whatsapp ok, dónde? mi número de teléfono, ¿cuál es? tiene un segundo gente ¿puedes platicar si quieres con ellos? Eh, ¿qué estabas hablando de Charges Mobile? ¿No eh, para yo, no seguir con el tema dice Ox tienes que actualizar la aplicación en tu desktop, desktop no, es que ayer tuve un problema no sé qué me pasó con mi número Sí. 72, 2, 7, 8. Arnold Chichizné. Casi digo eso. Ay, no, ¿qué sería? No, fíjate que no. Dice que revise la, el internet. ¿Qué ¿Qué producción, pasa? por favor. Esta vez sí. No, pinche, pongan en eh, producción, me el voy a WhatsApp, revelar. Porque así no podemos seguir trabajando. Me voy a revelar, a revelar y voy a escapar de este pinche Matrix. Así no podemos trabajar sin el WhatsApp. O sea, por favor pongan el WhatsApp para que podamos mantenerlo en la Matrix. <risa> catálogo de qué, nada, ya están, ya están entrando ahora sí, Droid no era parte de la producción, sí, pero oye, ¿por qué no ha entrado Droid? Droid ya no entra, Droid ya no entra, ¿por qué? La aburra en nuestras transmisiones yo creo, no Droid tienes que entrar, yo creo que él las ve, pero se queda calladito, no, quién sabe, de hecho le voy a preguntar, si sí, hace mucho que no, a ver, parece que ya lo arreglé. yo voy a leer comentarios, a ver, dice, aquí en mi país, dice Chicano, aquí en mi país salió un maje desnudo que decía Arnold Schwarzenegger, a ver gente, creo que ya, me voy a llamar yo, que dice Alex prueba desinstalando y vuelve a instalar, a ver, Ahora sí. Ya, ya. Uy, uy, gente, pues bueno, si no hacemos esto, no nos damos cuenta de que no, ya tenemos una llamada. Yo creo que desde hace rato alguien quería llamar, inventarse las historias de Navidad, y porque no entraban las llamadas es que no podíamos. Hola, buenas noches. Uy, se colgó, se cortó. Está. Hola, hola, buenas noches, ¿quién habla? ¿Será que se corta? no. Hola. llama Gabriel. Se cortó, se cortó, ¿no? A ver si entra. O sea, entró, pero a la hora de contestar, se canceló. ¿Mm? Yo, yo creo que le, le entró la llamada y no... O sea que no está recibiendo. A ver, llamen, llamen llame a alguien. Dice Paola, dice mi gemelo Dapon que quiere ser moderador. Eh, es que desde aquí, en este momento no puedo hacer moderadores. Necesito entrar a mi canal de YouTube directamente. Ahorita estoy en el programa, que es eh, StreamYard, y desde aquí no puedo, tengo que entrar a mi. Ah. Ay, ya. ¡Uy! ¡Hola! Hola, hola, hola, hola, hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Ok, pues, te escucho. Ah, ahí estamos. Ahí está. A ver, háblame. Sí, sí, sí, ya me escuchas, yo sí te escucho. A ver, voy a cambiar algo aquí, nada más tantito. Hola, hola, ¿me escuchas? No, ahí no, aquí. Ahí, bueno, sí me, ahí sí me escuchas okay. ya. Perfecto, ya. Sí, yo te escucho perfecto. Ya te escuchamos, sí. Estaba mala configuración. Bien, mi hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No sé si recuerdes o oh, te acuerdas de mí, este, hace un, como unos meses te hablé, eh, era el chavo que le hicieron siete exorcismos, ¿Si ¿sí te acuerdas? Le hicieron siete exorcismos, ah, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, que sí, nos claro. pusiste tu audio de cuando te hicieron el exorcismo. Sí. Sí. sí, sí, ese mismo. Okay, este, bueno, fíjate que desde ese día que tuve la oportunidad de, de desahogar todo esto que tenía. Sí. Desde ese día, fíjate que todo, todo me empezó como a cambiar. Me sentí con, con más paz y solamente, o sea, venía a contar unas cuantas historias este, de, de todo esto que pasó. Y no sé si recuerdas que te dije que iba a volver, iba a contar algunas historias, pero pues ahora ya que me siento más tranquilo, creo que ya puedo hablar un poco más acerca de todo esto, ya un poco más tranquilo, porque te digo que desde esa vez que te conté todo eso, este para mí fue como que pasen, empecé a sentir paz, desde ese día que lo pude como desahogar, pues, sí. ante varias personas. Claro, este, hermano, platícanos, cuéntanos. Sí, claro. Eh, bueno, en, ya después de, de haber que... Haber pasado todo esto de, de los exorcismos, no sé si recuerdas que te había contado que, pues, de cierta manera a veces lograba captar eh, ciertas eh, entidades eh, a mi alrededor que a veces afectaban a mi zona familiar o personas cercanas y de cierta manera me atacaban. Eh, por la energía que yo tenía, no sé, por, por ser sensible en esos aspectos. Eh, no sé si te, te conté que cuando estaba pasando lo del exorcismo ya por la parte final, ve, logré ver que ah, pues arriba de mí estaban cayendo como un tipo de brillantina, pero así como trozos muy grandes de brillantina, así como explicarlo. Como si se hubiera roto una estrellita y los polvos de la estrellita estuvieran cayendo. Ajá, sí. Y, entonces yo, yo sentí desde ese momento que, pues, Dios me pudo dar como un don, este, y desde ese momento digo que empecé a ver todas estas situaciones, incluso hace como dos, bueno, hace como un mes, más o menos, este, la familia de mi, de mi novio, este, eh, y tuvo un problema, y yo, desde ese tiempo, yo les había dicho, que iba a pasar todo eso, porque una persona que partió eh, hace mucho tiempo en, en su familia, eh, me lo había comentado, que estuvieron, como de cierta manera, precavidos y, pues sí me creyeron, pero no se lo tomaron en serio, y pasó y todo esto, y al momento de que pasó todo esto, este, como que sí se arrepintieron de de no haberme hecho caso y ahorita ya actualmente si me creen, okay. ciertas cosas que, que okay. vienen por más adelante sí y fíjate que también he, he tenido la oportunidad de contarle a ciertos amigos y también los he apoyado un poco en, en ciertas cuestiones que tienen y, y es, es difícil porque eh, lidiar con todo esto a veces te genera miedo por, por ver cosas que no te imaginas y Fíjate, ahorita te estaba escuchando que estabas diciendo eh, que estamos encerrados en este planeta y todo eso que son muchas teorías, pues. Pero fíjate que yo siento que como que a veces puedo ver como otra dimensión, así como tú dices como, como otra dimensión, no sé cómo explicarlo, pero algo más allá que, de, de que hay de este mundo, no solamente lo físico. ¿Lo ves en normal o estando dormido? ¿O cómo es que puedes ver esa otra dimensión? Depende, depende. Porque desde desde, te digo, desde todo este punto que me pasó hacia adelante, me pasan cosas que anteriormente no me pasaban tan frecuentes, pero ya me pasaban. No sé cómo explicarlo, pero antes me pasaban, ahora me pasan más frecuente. Y este... Platicando ahorita, pues con, con mi mamá, con, con mi abuela, este. Ella me comenta que ella, ella tiene como también un don. No sé si te acuerdas también que te había comentado en aquella vez que mis abuelos, ellos ayudaron ayudaban a un padre a hacer como exorcismo. Sí. Y este, bueno, mi abuela me comenta que ella tiene un don de ver como cosas, este hacia el futuro pero ya solamente cuando está dormida y a mí me pasa de estas dos maneras que estando despierto puedo lograr ver como como energías pero cómo te puedo decir como es raro no es así como las películas que que se ven este como tal cual una persona física no es raro es como una energía y y cada energía se o sea, como se representa de diferente manera no sé cómo explicártelo, como... Ah, ¿cómo te puedo decir? Es, es, es raro. Ok. Eh. En, ese, en esa otra dimensión, ¿son como puras luces, Ajá. como puras sombras, como...? Luces y formas, luces y formas. Ajá. Eh, la, la, yo cuando... Fíjate, cuando veo sombras, no es una sombra, es una luz, pero muy baja. No es que sea una sombra. Es una luz, es una energía muy baja, pero es porque... Eh, es yo bueno a mí lo que me causan ese tipo de energías son energías negativas que es yo siento que es como personas que fallecen pero se van como como mal como personas que en este mundo hicieron mucho daño o sea las personas que en sí hacen mundo. daño en este en este plano sí eh, pasan al siguiente plano ¿Con algo, algo mal? Eh, ¿Bebiendo algo? Ajá. Sí, como algo mal. No sé qué haya más adelante, pero yo siento que, que no sé, como, no sé, no me lo imagino. Pero fíjate que de todo esto que me ha pasado, por último, mira, te quiero decir que no le tengo miedo a la muerte, la verdad, no le tengo miedo a la muerte porque... Yo veo que muchas personas se, se preocupan por la, la muerte y esto. Sí. No, yo no me tengo miedo a la muerte, la verdad. Es que creo que me siento bien con todo lo que he hecho muy bien. Sí. Y no sé, digo, es, es, es raro, pero a la vez como que es padre, o sea, como que algo motiva hacer algo más, más allá de, de no más estar, este ¿no? o sea, de poder ayudar a las personas, ¿va? Ok. Ok. Y. Y creo que es, es, es lo que te quería contar, oh, Está para bien. Ya dejar contar a las demás personas una historia. No, gracias y te agradezco que hayas llamado para solucionar esto que teníamos un problema aquí en producción. No podíamos recibir llamadas, pero bueno, la tuya ya, ya pudo entrar, entonces ya van a entrar las demás. Un abrazote, mi claro, hermano, gracias. Sí, oh, Sale hasta luego, muchas Muchísimas gracias, un saludo. Que estés bien. Hasta Mucho luego. Bueno, ya estamos. Estamos ya de regreso. Este el exorcismo de él, me gustó. Sí, la gente que que no estuvo, la gente que no estuvo en esa transmisión puede buscar en mi canal de YouTube como exorcismo en vivo y ahí se escucha, ¿verdad? Todo eso de que que okay, ahí estaba. Y a la mayoría les dio miedo y se fueron. Sí, sí De la cierto. transmisión. es sí, cierto, sí mm -hmm. les dio miedo. Ya me sí. acordé. Sí. Sí. Búsquenlo en mi canal como Exorcismo en vivo. Y ahí está lo que le pasó a nuestro... ¿Cómo compañero. hizo? ¿Cómo hizo? ¿Siete, ¿Siete exorcismos le hicieron? Uy, no. ¿Siete? ¿Cómo hizo? Así, así como... <risa> Eso ¿Es <risas> así Así hacía Así hacía Eso es <ríe> Ay no, qué horrible Así hacía, así hacía Sí así, así, así, así, así, está bien cabrón Ese exorcismo sí es todo fuerte Veanlo, está, sí está de miedo La verdad yo, yo traté de imitarlo Pero no me salió el, el, el De verdad que es más, más Grotesco lo que se escucha, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí da sí miedo y, y que sí a bueno, la mayoría les dio susto y se fueron. Sí. <risa> dice, oh, esa parece que está reproduciéndose. ¿Sí? <risa> como, la, como la tortuguita le dice, ¿verdad? Ahí está el número en pantalla para que puedan llamar. Shaman dice, mi tío se pone igual cuando pierde México, <risa> <risa> como un puerquito, dice Kenia, eh, eh, esto me recuerda a algo, ¿qué será?, a ver, hazle, <risa> dice Maru, me da mucho le mando un saludote a Santo Manuel que está en la transición, saludote Santo, si tienes alguna historia de sí. algo de terror en Navidad, mira, nos puedes llamar y nos la cuentas, ese era el tema, pero también nos puedes llamar y contarnos ¿qué le pedirías a la hada negra? ¿qué le pedirías? un deseo, si tuvieras un deseo en el mundo ¿qué le pedirías a la hada negra? en este caso, pues, por ejemplo, yo me voy a hacer pasar por el hada negra y, y vamos a ver ¿qué es lo que desean ustedes? Elisabeth eh, Martínez dice, nada, ah, ahorita en el chismorreo Santo eh, que no le entre el nervio, dice Maru ¿Ya vieron que hubo balacera en, un, en una función de cine hace rato en Veracruz? Oh, Uy, balacera en Veracruz hace rato en un cine. Ay, qué miedo. Georgina dice, ¿qué saben del Krampus? El Krampus es un monstruo. Eh, es eh, una criatura que en Navidad se lleva a los niños, a los niños respondones, maleducados, cochinos, puercos, indecentes, atascados, y se los lleva al Krampus que es una bestia monstruosa, y se los lleva en su saco, es como el, el hombre, aquí en México lo conocíamos como el hombre del costal, allá en Colombia, ¿cómo le llamaban a ese espectro? El, el, el, el señor del ah, costal. El señor del costal, y uh -huh. decía tu mamá, si no te portas bien, te va a llevar el hombre del costal. Sí, ah, o el coco. ¿El coco? Uh -huh. Te va a llevar el coco. Sí, sí, acá decía que salía el coco debajo de la cama, uh -huh. o que el hombre del costal se iba a llevar a los niños. Sí, a mí me asustaban con el coco. Dice Calavera Man que Krampus es la contraparte de Santa Claus. Eh, dice que Veracruz es la eh, el ropavejero. Sí, también Yandro Gardea, también... El, el ropavejero, ¿cómo se llama? Sí, ropavejero. El ropavejero también. Sí. Eh, cuando mi mamá me decía eso, yo decía, yo le contestaba, pues me voy. <risa> <risa> Toda rebelde. <risa> dice, los gringos lo llaman secuestradores. Zack eh, se puede traducir de otra manera, gemelo, jajaja. Ja, ja. El silbón es otra cosa, dice Yandro. El silbón es la leyenda, es el silbón? pero con lo que a uno lo amenazan más en Colombia es con el coco. ¿El coco? O sea que el coco sí, te va a salir, ¿o el sí. coco te va a llevar. Si no se porta bien, se le va a salir el coco, se lo lleva, así. Oh, yo no sé por qué le pusieron el coco, ¿no? ¿Por qué el coco? No sé. El, el silbón, el trito. Y hay una película que se llama El coco. ¿El Ay, coco? Y es súper chistoso, o sea, no, no tendría que ser chistoso, pero es tan mala, tan mala, que llega a ser chistosa, y se llama el coco. ¿El coco? Uh -huh. No la he visto, no, ¿no la recomiendas entonces? Se supone que es de miedo, pero es tan mala, pero, o sea, tan mala que hace reír, o sea, no, y se llama el coco. No, no la he visto, ¿Ya tiene, ¿ya tiene rato? Sí, sí, sí, sí, no, pero eso es un... Dice Bri pago le pusieron el coco porque tomaba mucha coca. <risa> Dice Anil Max, aquí también hay una película de Mamá Coco. <risa> <risa> Yo me parezco al viejo del costán, dice Franco Arbiso. Mira, Carlos B dice que malísima, sí. ¿Malísima? Sí, no, es súper malísima. Mira, ya Gabriel nos llamó y, y no entró la llamada. Qué raro. A las 12.21, sí, estaba llamando Gabriel. Bueno, márcanos nuevamente, Gabriel, con... Dice, no te entran las llamadas, dice este amigo, vamos a llamarle. A ver. Yo le voy a llamar. Mamacuca. <ríe> Hola, buenas noches. Hola, saludos, saludos. Uy, colgó. No, no colgó, se, yo creo que se cuelga. ¿Se cuelga? Dice, no te entran llamadas. Yo creo que, ¿Le se, les, llamo? Yo creo que se les cuelga. A ver, vamos a llamarle nuevamente. Porque, a ver, yo eh, voy a llamar. Ya no nos quiere contestar. A ver, Shosham. Ok, vamos a colgarle porque a lo mejor ya se, ya se arrepintió. Eh, pero llámame, llámame tú. A ver. A ver. Ya. ¿Está sonando? Sí, sí llamando. A poco. Y no. ¿Segura? Mira. Puede ser. Ahora, ¿qué pasa? La voy, a, voy a cerrar esto y lo vuelvo a abrir, ¿no? Sí. A ver qué Pero pasa. Pues yo creo que sí. Ah, mira, ya me apareció tu llamada. Ah, ya. ¿Esa es tuya? No, ¿verdad? No. Hola. hola, hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué tal? Eso estaba viendo si sí, realmente entraban las llamadas. Ya ya lo solucionamos otra vez, no sé por qué tenga estas fallas, Sí. pero pues bueno, ¿tienes algo que contarnos? Este, Sí, este, algo curioso que me pasó el día de, pues de ayer, porque ya son las 12, que nada más que tuve un sueño muy, muy raro y pues una anécdota muy pequeña que le pasó a uno de mis familiares aquí en la casa. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas y de dónde nos llamas? Este soy Yandro. Ah, ¿qué Yandro. onda Alejandro? ¿Cómo? Es que ahora no me apareció, no apareció tu foto, ¿la quitaste? Ah, no? no, sí, es la misma, no la he cambiado. Uy, entonces no sé qué pasó, pero no, no te veo, entonces, ¿qué onda con esto? Pues va, a ver, Yandro, cuéntanos, ¿o quieres inventar una historia de algo terrorífico de Navidad? ¿O quieres decirnos qué le pedirías a la, a la hada negra? Uy, uh, es que es tentador ese deseo, claro. A ver, pide la hada negra primero. A ver, pues yo más que nada, eh, el tipo de, de deseo que yo pediría sería este, de, de tener una especie así de conocimiento absoluto, pienso yo. Un conocimiento. Como tener conocimiento, sí, sí, conocimiento así en general, o sea, conocimiento de las cosas, conocimiento de, de la naturaleza, del universo realmente, cómo es, funciona todo. ¿Tú crees no sé si que...? sí, Sí, sí, o sea que, que lo que veas, toques, gustes, lo que sea, eh, te, tengas el conocimiento de qué es, cómo se hizo y toda la historia. Exacto, lo que pueda este, yo mediante ese conocimiento poder hacer, no sé, la, a la inmortalidad, ese tener, no sé, poder absoluto y obsoleto. No, o sea, no sé si me explico con ese tipo de cosas. sí. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que nuestro sí, sí. cerebro tenga la capacidad para tener el conocimiento absoluto? Eh, no, obviamente no. Ni siquiera el 3% del conocimiento absoluto tendríamos la capacidad para poder atenderlo. Porque al ser una especie bastante autodestructiva y muy influyente hacia pues, las religiones y todo eso, yo creo que no, te, no estamos solamente preparados, nuestro, o sea, conscientemente, claro, eh, como para que soportar todo este tipo de conocimiento. Ok. A mi punto de vista. Te, ¿no? te voy a preguntar otra cosa. Entonces, ¿tú crees que el sí, sí. conocimiento se guarde con, como archivos en una memoria de computadora? Es decir, que sí ocupe un espacio. Eh, la mejor es, sí. No sé si has escuchado del sobre el conocimiento... Akashiko uh, sí, sí, sí, sí vi la película de hecho me hace reír, de, digo, me hace llorar mucho, o sea, casi no la veo pero sí me hace llorar bastante ajá, sobre el, el conocimiento ja, ja, ja, Akashiko ¿no? Akashiko, ja, ja, dijiste, ¿no? no, no, no, no <risa> no. ¿no era <no. risa> Akashiko? ¿no era, no, ¿No era no, el no, perrito? no era no, ja, no, no era del perrito. Ok, entonces no era el perrito. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era? chico ¿Y yo qué dije? Akashico. Akashico. ¿Y cómo era? Ay, vamos a empezar. Ok, bueno, entonces, ¿qué onda con ese conocimiento? Ah, es que se supone que hay una historia de un, este... Que por ahí de, no sé qué año, no me acuerdo, no me acuerdo bien el año. Digo, es, es algo que, una historia que ya escuché hace bastante tiempo, pero igual creo que aún estaba documentada por aquí existió esa persona. Se supone que es un este un hombre de este de la parte de Arabia Saudita, por ahí. Uh -huh. Por la India, no sé, por ese tipo de, de, ese, de lugar. Y se supone que este, era un chico aproximadamente como de no sé, creo que 18 años más o menos, y estaba cursando lo que era la secundaria, la preparatoria, el bachillerato. Entonces, eh, de la noche a la mañana, él, él obtuvo un conocimiento sobre matemáticas. Okay. Entonces, al tener ese conocimiento sobre matemáticas, él pudo hacer fórmulas, crear fórmulas, uh, literalmente así, o sea, sin saber absolutamente, o sea, sin la universidad y todo eso, o sea, sin ver el tema, él ya podía resolver ese tipo de, de ecuaciones y todo eso. Entonces, eh, lo que decían eh, en ese tiempo es que este, este, este chico obviamente se graduó pues, rápidamente desde este, pues, la universidad y todo eso, porque tenía como que un conocimiento muy, o sea, muy fuerte, con el, o sea, en, específicamente con las matemáticas. El, así, Él creaba fórmulas para resolver X cosas que en ese tiempo no, no, se, no, no hallaban, okay. hallaban ese tipo de, de fórmulas. Entonces, se dice, se dice, cuenta la leyenda este ese chico que posiblemente creo que murió a los 25, 28 años aproximadamente, este, él, él pudo, él creó eh, ecuaciones de matemáticas que aún en la actualidad, aún son un misterio, y que se han aplicado, o sea, que se han sido como que parte de, pues, del conocimiento científico para poder este, desarrollar y... Este, pues Descubrir cosas con sus eh, conocimientos, o sus ecuaciones que él hizo en ese, en ese momento. Entonces, lo que dice es que él obtuvo un. él soñó. O sea, él dice que soñó que estaba como en una dimensión. Sí. Donde era como que él obtuvo ahí el conocimiento, así de la nada. Así, una noche a la mañana. Y se supone que ese tipo de conocimiento, Hakashiko, en teoría, eh, se supone que es un conocimiento que las personas que obtienen ese conocimiento. Muere muy joven. ¿Por qué? Porque al tener ese, ese conocimiento, como que absorbe su, su energía vital, o sea, como que la corta su vida de, de un solo. O sea, si, si, la, si esa persona iba a vivir 50 años, al tener ese conocimiento y aplicarlo, como que le consume su vida, su energía vital, y obviamente reduce su su, pues, su periodo de vida. Ah, ya, o sea, que entonces no podemos tener el conocimiento absoluto, no no podemos soportarlo, digamos. Exacto, porque no, no, no te daría la, la energía vital o si quieres la vida para poder este soportar tanto conocimiento. O sea, él solamente obtuvo un cierto conocimiento, pues hacia una materia en específico, o cierto, sí, hacia una rama de la, de la de, de, pues de la ciencia. Bueno. Y entonces por eso se dice que, ajá, dime. No dime, dime, termina. Ah, ok. Entonces, por eso se dice que este chico este, murió tan joven por lo mismo del del vasto conocimiento que él este, obtuvo a través de, pues, de ese supuesto conocimiento hakashico. Y hay otras que, este, como se llaman, otras este, pues, casos similares, ¿no? Con ese tipo de supuesto conocimiento hakashico. Dice Andrew que entonces estás diciendo que los brutos viven más. <risa> pues no tiene nada que ver. ¿No? Cada quien tiene diferente. No, cada quien tiene otro porque seas bruto... O tonto significa que vas a ser inmortal. O entre más ignorante seas, pues no, obviamente no. Ok, bueno. Porque es... no tiene que ver con algo mental, tiene que ver con algo físico. Pero... Bueno, eso okay. triste. Tercera pregunta entonces. Eh, digamos que la arma negra te lo cumple, te cumple que tengas el conocimiento absoluto. ¿Qué harías entonces de tu pues, vida? Mira. ¿Qué harías con tu vida? Ah, o sea, pues si se expone, si yo tengo el conocimiento absoluto y puedo soportarlo, o sea, supuestamente, sí. Este, pues obviamente tú puedes hacer lo que sea, Por eso, realmente, o sea yo realmente puedes... Sé, este... Pero ¿qué harías tú? ¿Qué harías? Ah, ya tienes el conocimiento absoluto, ah, pues lo, ¿qué harías? Lo que sería, pues tener la, lo que es la inmortalidad, porque obviamente voy a vivir cierto periodo de tiempo y ese conocimiento se va a desperdiciar. Entonces necesito un cuerpo inmortal que es realmente físico que soporte milenios, eones Ajá. para poder seguir este eh, ¿cómo se dice? explotando ese conocimiento ah, tengo. entonces con ese conocimiento que tendrías buscarías la inmortalidad sí, o sea, obviamente tú tienes muchos conocimientos sobre lo que tú puedes hacer cualquier tipo de cosas como dicen, eh, poder el conocimiento es poder ok, entonces te harías inmortal sí. ¿para qué quisieras hacerte inmortal? ¿qué es lo siguiente que harías? Realmente, va, pues, ¿qué siguiente sería? <risa> no, no sabía que iba a llegar tan lejos, pero. Eh, pues no sé, ya fue algo como que más como que. De hecho, pues, la cueva, ¿no? Irme a la, ¿La irme a la playa, irme a la playa. ¿A la playa? No, no, es, es, que ahí, es que ahí entraría lo que es la civilización de, de fase 6, fase 7, que ya se consideran como dioses, que son creadores de realidades alternas, universos. No, oh, sea, es que te eres como Dios, básicamente. Eh, si sabías ese tipo de niveles de, de, de civilizaciones, que según somos la civilización cero. Es que mira, que en, te, en te voy a decir el... algo. Si ya tienes, sí, el me conoci... me ya tienes el conocimiento absoluto de las cosas, sí, sí. ya no podrías ocupar ese conocimiento para descubrir más cosas y para explicarte Exacto, cosas, porque ya tendrías uh -huh. el conocimiento de todo. Exacto. Ya no tendría tampoco sentido qué haces en tu vida o qué no haces. A lo mejor solamente deseos carnales podrías eh, hacer eso porque ya el conocimiento ya no te inspiraría buscar trabajar. Claro, sí, claro. ¿Y para qué quieres ser eterno entonces? Ya no tienes más misterios por descubrir. Solamente Yo, placer, ¿no? solamente ¿no? placer. Yo siento. Que sí, hay algo más. Es que no sé cómo explicarlo. Yo siento que aparte de, de todo eso, de tener la inmortalidad y así, siento que hay algo más. O sea, no, no, no solamente se puede quedar ahí. ¿Sabes? O sea, yo siento al menos desde mi punto de vista, siento que hay algo más. Bueno, pero... Por, por eso te mencioné, ¿adí? Pero ya tendrías el conocimiento absoluto, ya no habría nada más. Claro, claro. Es que no sabemos. La cuestión. Bueno, yo siento que no sabemos todavía. Pero Somos... la hada la negra te dio el conocimiento ver, absoluto. Ah. <risa> No, sé, no sabría decirte, si lo pones a ese punto, no sabría decirte que no sabría, no sabría qué responderte, la verdad. ¿Qué, ¿Qué harías entonces ya con, ya, ya no tienes más que buscar explicaciones? Pues me mato. ¿Vos me mato? Pues me mato, pues me mato. Yo me pondría a inventar cosas. Pero ya no, lo, sé, algo, ¿inventar cosas? Yo me pondría a inventar cosas, lo que no hay, lo que no existe, lo que la gente necesita o Sí, o no claro. Sé. Ok, lo ¿Qué? haces. Es que, es que me fui muy arriba pero es que no sé no sé cómo explicarlo es algo muy muy, muy raro Ok, ya ves es que pues tienen que pedirle a la hada claro negra algo algo ya es no, como, claro claro porque si pedimos así sí, sí, sí. pues tenemos sí, muy, muy muy top tenemos algo en contra de, de, o sea todo en exceso es como malo no dicen uh -huh. sí de hecho es, es lo curioso que nos pasa a los humanos no que cualquier cosa se este, nos mata por eso dicen que no somos de ese planeta y obviamente estamos este pues, digamos que mezclados con la raza que pues aquí venimos a infestar no sí se sí. escuchó eso, eso esa pudiera ser pudiera ser Ajá. muy bien mi hermano pues, sí, pues listo ¿Ah? quieres decirnos algo más okay. ah no no no no iba a entrar el tema de, de ese de la teoría de la paspermia, pero no otro otro día será Quiero quitar mucho tiempo. <risa> bueno, está muy bien, mi hermano. Pues a, a, piensa, ¿qué harías con ese superpoder de tener el conocimiento completo del, de todo? Es que eso es bastante, mucho que asimilar, sinceramente. Yo siento que mi, <risa> mi cerebro no daría asimilar tanto. O sea, eso que yo solamente lo estoy imaginando. ¿eh? Sí, está... Pero bueno. Habría que pensar qué hacer con ese conocimiento, ¿no? La verdad es que sí. Muy bien. ¿no? Ah, antes de irme, Ajá. este saludo a Amaro porque luego se queja de que. Ah, ¿Qué de Saludos, ah, un saludo. Órale. ¿No le quieres no cantar una cancioncita, un cachito de una canción? ¿Una canción? Ajá. Ah, pero es que no sé si con esos eh, micrófonos se escuche bien. Se ¿Sí? Se bien. Sí, sí, se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Ah, porque luego, este cuando escucho la transmisión, como que se escucha medio cortado, pero bueno, está bien, sí, sí, se escucha bien, perfecto. A ver, una canción, este... Ah, pues mira, ya sé cuál canción. Eh, Va a ser igual un pequeño, este, segundos si igual para no depurarme tanto. Sí. Este, ¿te parece una canción que se llama... Eh, ah, júrame? Órale, para Maru, júrame, ¿Júrame? para Maru, intérprete a Leandro. no era la idea, pero me sirve. <risa> ok. Ok. Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me han visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué de tu mirada me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti Tú estás contenta No quisiera de que nadie te acordaras Tengo salos Hasta del pensamiento Que pueda recordarte a Otra persona amada Ya. Eh, Bravo, ahí está para Maru, que estaba ahí escuchando su canción dedicada especialmente para Maru. Gracias, Yandro, te mandamos un abrazote. Ah, okay. eh, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Este, Oxlán y Andrea, Bye. buenas noches. Bye, Bye Yandro. Chao. Chao. Bye. Ahí está, para Maru. Yo yo tengo un dato bien importante. A ver, cuéntanos. Eh, hay una película que se llama Lucy que es con Scarlett Johansson, creo que es de la, del año 2014, donde hay eh, como un ejemplo de una persona que utiliza el 10% de su cerebro y ¿qué pasaría si el ser humano utilizaría el 100% del cerebro? ¿Ah, sí? ¿Mm? ¿Cómo se llama? Lucy. ¿Está chida? Para que la vean. Sí, yo la vi hace mucho tiempo, pero sí está bueno para que la vean Lucy. ¿Crees que esté en el tuto? Mm, tocaría buscarla a ver si está... Sería bueno para verlo otra vez. Sí, sí. sería interesante, ¿no? Sí. Ese, ese tema este, se, escucha, se escucha interesante. Yo no sé cuánto de, del cerebro ocupemos. ¿Cuánto es de que ocupamos al cerebro? Pues, eh, Albert Einstein utilizaba el 10%. Ah, ¿Y a poco nada más el 10%? Sí, ¿te imaginas eh, si utilizáramos el 20% del ser humano eh, empieza a, to a ser torpe? Supuestamente los psicólogos dicen que empieza a ser torpe. Eh, incluso morir, por eso es que el 100% no. O ah, sea, o sea nos haríamos 100%. torpes si, sí. si tuviéramos todo el conocimiento. De sí, ese. inclusive morir, sí, sí, sí. Ay, cabrón, ¿por qué? Bueno, me dice Andrés Mauricio que está en Netflix la película, Lucy. Antes toca verla. Sí. Hay que verla, ¿no? Acuérdame. Sí. Pero sí. Vamos a ver primero Acapulco Shore, luego vamos a ver Lucy, luego vamos a ver Pinocho, uh -huh. Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio. ¡Pinocchio! Sí, aló. Tortería la mexicana, buenas noches. ¿Qué va a ser su hola. pedido? Hola Andrea. Hola, Gabriel. Aquí andamos escuchando al grillito cantor. <risa> <risa> mira, mira, es, grillito cantor. <risa> es que como estaban hablando de Pinocho y todos esos tipos de caricaturas, dije no, pues. Ese grillito no te creas el ¿eh? así canta chido, el otro día todo cantado chido la de ópera, sí sí cantó sí. chida la de ópera, sí este no pues aquí andamos, este pues la gente del grupo no habló verdad, Olga? estaba esperando sus historias de terror de no pasa que teníamos <risa> este dañada aquí el, el teléfono, el, el WhatsApp y no nos habíamos dado cuenta entonces apenas puedo recibir llamadas, eh, por eso no no fue, no fue se pudo concretar esto de que llamaran y contaran sus historias de Navidad. Y sí, de hecho yo hablé con producción porque había yo llamado para ver eso y si no entraba, timbraba, pero no entraba la llamada. Exacto, exacto. Bueno, pero sí. lo vamos a dejar para Navidad. Eh, que no haga Navidad, festejo de Navidad, pues aquí la pasamos juntos contándonos historias ficticias. When sí, sí, no es cierto. No. Yo tengo una historia que una vez me platicó una amiga, pero no sé si sea terrorífica, pero sí está buena. O sea, eh, por aquellos, no sé, no fue exactamente en Navidad, pero pues ya tenían el pinito y todo y, y pues, pues pasó una tragedia. ¿verdad? A ver, ¿qué pasó con el pinito? ¿El pinito de ese de árbol de Navidad? Sí, lo que pasa es que anteriormente, no sé si tú supiste, onda, en, en aquellos años, la gente que no tenía dinero o no existían los pinos, cortaban una rama, y esa rama la pintaban de algún color gris o así verde, y le ponían arreglos, no sé si alguien se acuerde, porque la amiga que me platicó eso le contó eso a su abuela. Sí. Que, que tenían ese tipo de pino en, en el rancho, entonces, este, pues eran, eran casitas así de adobe con palma y cosas así. Entonces, este, ponían un pinito de esos de un árbol, de una rama, este, con espinas así, le ponían colguijes, pues era, era casa humilde y entonces, este, pues ahí pasó el accidente, pero el accidente fue, dicen que fue a raíz de, pues dice la muchacha que su tío cuando tenía cinco o seis años, este haz de cuenta que jugaba en una en una de esas chocillas jugaba mucho en su cuarto y por su por su camilla, jugaba solo, ¿verdad? pero que, que decía que la abuelita le platicaba que lo escuchaba hablar, lo escuchaba hablar con alguien. Entonces, él, él le decía que que no verdad que él estaba jugando pero más que todo siempre pues también cuando le daba así que le daba a comer se iba para el cuarto y jugaba y cosas así entonces este pues lo empezó a lo empezó a tratar mal le, lo golpeaba y pues lo trataba mal al árbol y como perdón al árbol lo al pino lo trataba mal no al, al niño ah. al tío de ella okay. Que, que no hacía caso y comía en el cuarto y no salía de ahí, jugaba con sus carritos y cosas así, de lo que tenía ahí, de esos carritos así de madera y todo eso. Sí. Y, este, y que tenía un un tipo, pues no sé si la gente ha conocido, yo la verdad no me acuerdo de ese, pero que era un carrito tipo Chapulín, que cuando le estiraban un cordón iba tocando como si fuera un tamborcillo. A ver, ¿cómo A ver que... si nos acordamos. No, pues este sería nada más como si fuera un carrito cuando le tirabas movía las manillas. Y me imagino que le pegaba un tamborcillo o algo así. Ah, ok, ok. Entonces, sí, entonces, pues, ¿has de cuenta que la señora escuchaba ese inventado grillo que en las noches se movía? A ver, como grillo No, no sé hacer como grillo. ¿Entonces sí puedes? No me sale. A ver, ¿quién sabe? ¿Andrea? No, no, no, no puedo. ¿Sí le está saliendo a Andrea? Sí, va. Sí, sí le sale. ¿Sí, sí le sale? <ríe> ok. Entonces, pues pasaba el tiempo y lo trataba mal. Y este, y pues dicen que, que le platicaba la, la abuelita que, que pues, haz de cuenta que el niño se salió un día a jugar afuera, pero o sea no está muy larga que lo que lo trataba muy mal y que ella salió y que cuando entró el, el pino estaba se estaba quemando que estaba en llamas y la señora pues le echaba la culpa al niño o algo así pero este pues no ya de, de después de, le dijo al niño que qué que había pasado y que no sabía pero sí le había confesado que que el, el amigo que tenía que, que iba a vengarse por lo que la, lo trataba mal a él, pero a lo que voy yo, entonces, los amigos de los niños, los imaginarios, siempre serán malos. Son, la, ¿Son malos. Las historias, que conozco, las historias que conozco de los amigos imaginarios eh, que son malos, no sé si sepas historias de, de que los niños tienen un amigo imaginario. Sí, ¿por qué serán eh, los amigos imaginarios? ¿Serán malos? ¿O qué querrán con los niños? Pues no sé, pero las historias que he escuchado, eh, los, los los niños esos son como almas, almas este, perdidas que quieren tratar de llevarse a otra a otra alma como de un niño por eso los niños son los que nada más tienen amigos imaginarios oh, o quisiera te queda... tener una amiga imaginaria pero aquí en, en, en mi casa estoy solo una amiga grande, verdad, de mi tamaño que sea imaginaria <risa> para jugar a los, a los carritos a papá a mamá, ¿no? <risa> al papá y a la mamá, ¿no? al papá y a la mamá ok pues eso le pedirías la hada negra o sea, ¿tú le pedirías una amiga imaginaria para que estuviera ahí en tu casa? Pues es que, este, voy a tratar, a ver, ¿dónde podría leerosla para, para tratar de imaginarla y crearla como el conejito? O sea, o, el conejito. O, o, dime, dime, yo, haz de cuenta que yo soy el hada negra, entonces Ajá. dime, ¿cuál es tu deseo? Eh, es que está bien difícil, porque imagínate, como dice Andrea, mucho dinero, ¿qué tal si le digo? A ver, hada negra, quiero tener mucha lana. Y me va a convertir en borrego. Exacto, exacto. Uno debe ser inteligente para pedir. Por eso, a ver. Sí, quiero... imagínate que, que también quiera ser el mero fregón de aquí del barrio y que le digas, nada, quiero, quiero que me arrastre el nepe, vamos a suponer. Ajá. Pues te va a cortar las piernas. Exacto, exacto, te va a cortar las piernas. Imagínate, corta <risa> el canijo. Por eso, no, hay que pensarle, hay que pensar un, un buen deseo. Pero yo digo que, que bueno, ¿y ¿el Hada Negra es buena o es mala onda? Ah, ¿Quién es el Hada Negra? No la conozco. El Hada Negra es la de Pinocchio. Entonces, pues, ah, él, ella solamente Pinocchio. cumple deseos, el que tú desees. Por eso, pues, queremos saber cuál, qué deseo pedirías. Yo, yo si tuviera un deseo, sería tener, eh, siempre tener salud para hacer todo lo que quieras hacer porque di cuenta ajá. que a veces sin salud no puedes hacer nada. Ajá, ajá. ok Siempre tener salud. salud. Sí, está bueno ese deseo. Me gustó. Sí, ese es el deseo. Ya no, o sea, después o sea, de ahí viene el dinero. Exacto. Viene, exacto. vienen los excesos y todo. Ah, hablando de eso. Ajá, no, hablando no, de no excesos. No te agüites, Navidad hombre, no te agüites, este. No, yo era el que, que no me agüitaba. Yo creo que no me agüitaba Navidad. Ah, sí, es cierto. Es que te iba a decir, bueno, el chiste es nada más que te pongas tu pijama, avientas la pantufla, te acuestas de volada, <risa> pero pides una helada negra. ¿O <risa> una helada negra? Una helada negra. Modelo. <risa> Oye, sí. Entonces, salud. Oye, saliste saliste bien, ¿no? Ese pedir salud. No sí. le veo alguna. Situación mala, pedir salud. Sí, sí, es que eso es lo más importante. Yo me, me he dado cuenta que, que cuando no estás al 100% no puedes hacer nada. O sea, por ejemplo, cuando cuando estás triste, en depresión, cuando piensas que nada más tú tienes problemas y hay gente que volteas a ver y se sacan y yo conozco a una, a una amiga que ella tiene 20 años cuidando a su papá y su papá nada más mueve la cabeza, ¿tú crees? ¿Su papá ya es grande entonces? ¿Ya nada más mueve sí, la cabeza? Eh, fíjate que, que no está tan grande, pero pues está así en, en cama. Ok, y dices que 20 años. Sí, o sea, 20 años con. Tiene 20, 20 años en cama. No, pues si sí está sí está mal está eso, 20 bien. años, imagínate. No, sí, necesitamos salud. Sí. Tienes mucha razón. Porque Andrea que pidió sí. tener el mismo dinero que, que, este, que Olivia Newton. No, pero ahora sí Olivia Newton. ¿no? <risa> <risa> pero sí, ahora sí, pensándolo bien, sí, salud sí es importante. Pues sin salud no hay dinero, no hay nada. Sí, no hay no. nada, no hay trabajo, sí, no, sí. Hay dinero, no hay dinero, sí. no hay cosas buenas. Sí, sí, sí. sí y pues gustó. ya te digo, este hay gente que se puede, se puede poner triste por algún familiar, como dice como el Drea, con la pandemia, cosas uh -huh. así. Pero pues igual el que se va, se va y pues dice uno, eh, pues nunca lo voy a olvidar, pues sí. Yo perdí a mi hermana, a mi papá, nunca nos olvidamos, pero tenemos que seguir adelante y en un tiempo como que lo, lo dijeres Y pues le sigues para adelante hasta el día que uno ya no existe, ya no vamos a saber ni qué hay después. ¿Tú, ¿tú cuántos años quieres vivir más, Gabriel? Pues, este... Mmm, fíjate que... que hay una persona que, que dice que habla mucho, no me acuerdo el nombre, pero habla mucho de que de que nos escucha el universo. Eh, que la, la voz, que la voz este de, de, de ti, de tu ser, sí. lo que dice es lo que se va cumpliendo. Sí. Por ejemplo, si tú llegaste a decir de niño, yo quiero hacer esto. Y de repente dices tú, ah, canijo, si eres, si eres un profesional, si eres una persona rica, si eres esto, si eres lo otro, o sea, lo que tu meta diga. Entonces yo creo que yo me chingué porque yo me acuerdo que decían, no, hombre, así como voy tan rápido con esta vida que llevo a tan ajetreada, yo creo que no voy a llegar ni a 50. No, como crees que <ríe> los tienes? Tengo 48. Ah, no, no, ¿cómo no vas a llegar a 50 ni que nada? No, pero pero como dice, como dice Yandro, este tampoco no le tengo miedo a la muerte, yo tío, he tenido accidentes fuertes. Y, y no, y yo creo que, que la muerte pues está destinada. Tienes tu destino. Todos tenemos un destino ya marcado y no lo podemos cambiar. Por eso las películas, todas las películas tienen una razón de ser. Okay. Lo de los extraterrestres, destino final cosas así, porque todo lo que te dicen es lo que existe. O sea, no es fantasioso. Hay muchas películas que tienen mensajes, tienen mensajes raros. ¿sí? Pero ya ese sería otro, otro, otro tema. tema. Luego hablamos de las películas sí. con mensajes, ¿qué te parece? Sí, con mensajes subliminales. Oye, bueno. la, y Laurita, pues está malita. Ah, está, está malita. Sí. Hoy hablé con ella y anda bien ronca, anda con, con lo de eso del COVID, creo, o sea, trae muchos muchos detalles de... hoy esperemos que no, mm, esperemos que sea solo de, sea esa gripa que a todos les está dando ahorita por los cambios de clima, eh, esperemos que solo sea sí. eso. De hecho, pues acá en Monterrey ya ahorita me di la sorpresa que fui a... a hay un marco aquí cerca, si me piden el coro, casi vengo de regreso. ¿A poco? Porque ya están usando el cubrebocas otra vez. Ah, pues ya ¿lo están pidiendo otra vez? Sí, había una noticia que sí. Sí están usando otra vez eso. Sí, ya es Oy. obligatorio otra vez acá Oy, en Monterrey. No puede ser. Oy. Bueno, Gabriel, pues sí. te agradezco, esa es noticia mala. Este... Sí, una noticia mala, algo que no nos gusta. Bueno, pues eh, yo le voy a pedir a la Negra que eh, cure a la este, a Laurita. Para que pronto esté sí, que Sí, hay que lo vea en repetición. Ahí le mando un abrazo, muchos besitos a, a Laurita. Si no, la armo como, como Yandro, si no, ya le hubiera cantado una canción. <risa> a ver, ¿le quieres cantar una canción a Laurita antes de que te vayas? Un cachito. órale, Va, ¿cuál, cuál vas a cantar? Un cachito, un cachito, a lo mejor, creo que me dijo que le gustan unas de banda y pues, este hay unas que son románticas. A ver. Me sé alguna, sí me sé algunas Déjame, déjame le canto una que No sé si la conozcas que se llama Me gusta todo de ti, de una banda No sé qué banda sea ¿sí? ah Cántala, cántala, nosotros hacemos cosas pero, pero gente que la va a conocer va a decir más o menos así Con palabras sencillas Hoy quiero decir Que me gustas De pieza a cabeza Que más claro Que el agua que te Necesito me gustas Todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Ay mero. ¡Oh! ¡Wow! Vale. Casi queríamos que te echaras toda la Ay. canción, eh. ¡Wow! No, hombre, no, felicidades, gracias por la cantada. Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos. Vale, pues, te digo, bueno, siempre he andado en toda esa rama, o la, desde que tenía 17 años he andado en, en el ramo de la, de la música. Ah, yo pensé que los camiones cantando, dije no manches a poco. No, fíjate que no me tocó, pero ahorita ya me dan ganas. <risa> okay. okay, okay bueno. a mí ya cuando uno anda corto de lana digo, ya me dan ganas de ir no a los camiones, sino en alguna placita o algo ahí donde haya gente cotorreando. Órale, órale, Gabriel, pues, espero que Laurita vea este corto musical que está dedicado, dedicado para Laurita. Laurita, que está enfermita. Bueno, ya, ya, creo que ya ahora tenía un cita y iba a ir con el doctor. Pues la saludo, un mensaje y me contesté y así Muy bien, Gabriel, muy Gracias. bien. Gracias, te mandamos un abrazote. Gracias, Gabriel, abrazo. Un, amor, un abrazo. Bye. Saludos. ¿Le gustó la canción? Sí, sí, sí. La cantó con el sentimiento. Con sentimiento, ¿verdad? Mm. ¿Tú eres buena para cantar? No. A ver, canta un poco. No no no. no, no, no. No, no, no. Canta. No, ¿por qué no? Canta... La no guagua buena. se siente lo lola... <risa> Estúper... Como esta mañana que estabas cantando. el bellaco yo soy bellaco es lo que nos une. <risa> Te venden tamales de chile de rajas y de dulce. Los lunes, ¿no? Los <risa> lunes. Los lunes. Este, ya canta una, ya canté yo. No, no, no, no. En la guagua no, se escucha. En la no, guagua no. se siente lola. No, no, no soy, oh, soy buena para otras cosas. Canta. Para tío, no. no sé, canta. No. Feliz cumpleaños a ti. La cumbia de Oxlack. Uy. De hecho, es, de hecho, toca ya la cumbia de Oxlack, son dos horas de transmisión, gente. Ya nos vamos una de la mañana. Una de la mañana, día 15, 15 de diciembre del 2022, estamos cerrando esta transmisión que, pues, eh, se trataba de, de historias paranormales y Pero de terror en Navidad. Terminamos hablando de... helada. De Negra. De, de Hadas Negras, y... Terminamos con canciones y helada Hada Negra. Bueno, uno nunca sabe lo que va a suceder, uh -huh. como en la vida, ¿no? Como sí. la caja de chocolates de Forrest Gump. O esa película es excelente. Sí, uno nunca sabe lo que nos va a tocar y pues era de eh, historias de terror y paranormales de Navidad y resultó con deseos para Lada la Negra sí. y eh, canciones, canciones románticas. Gracias a Paola, reina de los morollos, Paolita. que nos mandó dos dolaritos. Gracias por ese super chat, Laurita, digo Laurita, Paulita, gracias. Por ahí me estaban preguntando que en Colombia qué significaba grilla. ¿Qué significa grilla? Grilla es una chica que es muy fiestera, muy parrandera y nunca dice que no a las fiestas. ¿La grilla? La grilla o el grillo también. ¿El grillo? Mm -hmm. ¿La grilla? Oh. oh, la grilla. Bueno, ahora sabré. Sabré que la grilla es la que le gusta a las fiestas. Como las de Acapulco Short. Eh, sí, son puras grillas. ¿Son pues, puras grillas sí. las de Acapulco Short? Sí. Eh, ¿Qué en Colombia qué significa parce? ¿Es amigo o? O, o hermano así parce uh -huh. el ser de metete Papá tú lo sabes tú lo sabes Mausano eso pues vámonos gente mañana mañana estamos aquí con ustedes el mismo horario 10 :30 de la noche Ya regresamos, ya regresamos Ahora sí, nos regresamos para decir buenas noches Descansen, hasta mañana Besitos, abrazos Gracias a todos Quien quiera playera Mándenos un whatsapp Para las playeras Solamente dentro de México Se pueden hacer los envíos Así que Mándenos, esta es, está grande, ¿no? Sí, esta es grande. Mándenos un WhatsApp para enviárselas. Eh, pues, quedan muy pocas tallitas y tallones grandes como este, pues ya quedan más pocas eh, o quedan menos. Entonces, mándenos un WhatsApp y bueno, ahí eh, coordinamos los pagos y el envío hacia su ciudad en cualquier lado que sea de México. Un abrazo las a todos. Historias Chao, amiguitos. Han sido contadas. Los videos han sido revelados. Y esta noche, tus sueños no serán los mismos. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido.